y Instagram. Ahorita te digo de qué va a tratar el en vivo. Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Gracias por estar en esta transmisión. Ya estamos en vivo, son las 9.43 de, de la noche, hora centro de la Ciudad de México y estamos iniciando esta transmisión, una noche especial porque vamos a tener un tema que muchos seguramente conocen y de los cuales muchos pueden opinar. El tema del día de hoy va a ser sobre... Las supersticiones. ¿Qué son las supersticiones? ¿Cuántas supersticiones hay? ¿Cuáles supersticiones se saben? ¿Son reales? ¿Son falsas? Va a ser muy entretenido porque en cada país hay supersticiones diferentes. Entonces vamos a aprender de todos los que estén conectándose en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y YouNow. Buenas noches a todos. Anthony Music Gaming, un saludo a Arles también. Bienvenido a Java Lava también. Saludos a José Flores, saludos. José, ¿cómo estás? A Sonic Boom. Gracias, bienvenido. Sonic Boom. A Dulce María Argueta, que nos ve desde YouTube. A Violeta González, a Maurio Guti. A Jorge Iván, desde Facebook, dice, excelente programa. Gracias, Fernando Martínez, saludos. Violeta, también bienvenida. Antonio Gabarrete, saludos desde Ecuador. Desde El Salvador. Y hoy voy a estar acompañado de una importante personalidad nos acompaña una maestra en filosofía y letras egresada de la unam eh, y nos va a hablar sobre su libro las supersticiones un camino largo en la vida del hombre moderno así que ella es ingrid arriola vamos a, a darle la bienvenida a ingrid buenas noches ingrid cómo estás Hola, ¿cómo estás? Mi querido amigo oye, pues muy bien, muy dichosa de que pues al, hasta que se me hizo, como dice mi Jares y lucera, hasta que se me hizo estar aquí contigo para platicar de un tema tan interesante como son las supersticiones. Muchos saludos a toda la gente que nos ve por cada una de tus plataformas y por supuesto a la gente que nos ve en TikTok, a la gente que nos ve en todos lados. Pues hoy creo que se va a poner muy candente la plática porque hay muchas cosas que los mexicanos sobre todo tenemos a flor de piel, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, ahí vamos a estar platicando acerca de todo. ¿Te gustó mi presentación de doctora egresada de filosofía de letras, autora del libro El hombre <risa> del futuro y las supersticiones, un mundo más allá de lo evidente? Yo dije, oye, ¿cuándo escribí eso? <risa> <risa> yo dije, ay, qué bonito, pero ¿cuándo lo escribí, oigan? Bueno, Y ya creí, con esta seriedad con la que hice las cosas, hasta dije, ¿cuándo fue? <risa> <risa> Ingrid, también tiene una página de, en Facebook sobre fenómenos paranormales. ¿Cómo se llaman tus páginas, Ingrid? Ay, es que ya, ya, ya tengo, o sea, yo vendo mole los domingos también, mira. Tengo, este, bueno, por supuesto, la que tenemos con Italia, que somos, este, Italia, como ya saben, este, ha estado mucho con Oxlack. No Ella, eh, hicimos una fusión y estamos ahí con la mano velluda, haciendo este, videos, investigaciones, pero cada una tiene nuestra, nuestra eh, plataforma individual. Ella está como zona oscura paranormal. Yo estoy como Mondomanía Oficial. Y también, pues, tengo otra página que es de viajes, donde ya nos hemos ido, ahorita vamos a hablar este, de, de las supersticiones y todo lo que nos ha pasado cuando nos hemos ido de viaje, porque, este bueno, estamos ahí como Viver Viajes México, ahí nos pueden encontrar así. Muy bien, Ingrid, pues fíjate, te voy a contar algo rápido antes de que iniciemos con el tema, y es que pues me está molestando ahorita la mano, porque me hice un café antes de, de iniciar la transmisión, entonces a mí me gusta muy caliente, muy caliente, lo puse a hervir. Y entonces, eh, cuando me lo iba a servir, eh, pienso, si, si esto se me cae en la mano, pues qué quemadota me, me daría, ¿no? Y que me sirva y que se me cae en la mano. <risa> no puede ser, oye. Lo, me, me dispuse y no lo no lo puedo evitar, me dio una quemada es, en mi mano y me duele ahorita, pero bueno. Cosas de la vida. Mira, vamos a iniciar con esto que nos mandaron en TikTok. Alguien nos manda Super Santi, dice, en mi casa mi abuela enterró a sus perros para que cuiden la casa de los malos espíritus. ¿Te sabías esa superstición, Ingrid? No, fíjate que eso no. Yo sé que, bueno, sobre todo cuando nacen los niños. Sé que hablan acerca de las brujas, que dicen que, que tú cuando quieres proteger a tus hijos cuando nacen o que les echen el mal de ojo, pongas unas tijeras debajo de las almohadas porque este, eso es bueno para que los, las brujas no lleguen y no se lleven a tu hijo. Eso es algo como de lo que yo sabía, pero esto que tú me estás mencionando no no no lo conocía. Eso, eso sí que habría dentro de las supersticiones, ¿verdad? También dicen que al bebé hay que ponerle un espejo y alfileres pegados por ahí en la, en la cabecera de la cama para que la bruja no se acerque? Pues, mira, supuestamente son como cosas, sobre todo, que se dan mucho en los pueblos. O sea, por ejemplo, eh, desde que están embarazadas, a las mujeres las cuidan muchísimo. Yo me acuerdo que en el pueblo de mi mamá, que es este en Huichapan, decían que, por ejemplo, las mujeres embarazadas no podían asistir a los funerales porque inmediatamente cuando sucedía eso se veía afectada de la forma emotiva o, o podía hasta causarse el labio leporino al niño se asistía a un funeral porque recogía todas las enfermedades de, de, de pues en este caso de, de, de la persona fallecida. Cuando ya nacían, la manera en que los protegían era por medio de una pulserita color rojo para que no les echaran el mal de ojo, porque había mucha gente que tenía envidia y entonces no permitían que, este, bueno, las mamás sobre todo, que a sus hijos les fuera a pasar algo. Y bueno. posteriormente, ya cuando se dormían, ponían, o sea, era como todo un ritual, o sea, ponían este, las, las tijeras que te comento para que no les fuera a dañar. O sea, que si había brujita cerca, pues no había manera de que pudieran dañar al niño porque también pues se creía obviamente, este pues como que también podían venir nahuales y cosas así, pero sobre todo las brujas, eso es lo que, y aún ahorita se sigue creyendo eso en los pueblos. Sobre las brujas, sí, que está muy, está muy presente eso del temor a las brujas y los niños, pero me, me dices que una mujer embarazada no puede ir a un funeral porque el niño puede salir con labio leporino, Sí, o sea, de hecho, eso es lo que dicen mucho en los pueblos. Una una persona que tenga, eh, por ejemplo, un embarazo y vaya a un a un funeral, a un cementerio, las personas no los llevan, bueno, por eso es superstición, ¿no? Las personas no los llevan porque justamente dicen que adquieren, por ejemplo, si el, la persona falleció este de alguna enfermedad rara o así, todo ese mal, o sobre todo en accidentes, todo ese mal lo captaba el niño, lo captaba desde el vientre. Entonces, o por ejemplo, cuando es un eclipse, decían que las mujeres igual embarazadas no debían de estar en la luz, no les debía de dar este, la luz, o bueno, la oscuridad del eclipse, porque entonces también podían hacer el niño con labio leporino. Sí, es, ¿no? Que, es, porque es, cuando hay un eclipse, se tienen que amarrar un hilo rojo, una cinta uh -huh. roja en el estómago, ¿verdad? Para que no salga sí. el niño con labio leporino. Sí, sí, sí. Igual, o sea que si al niño le da hipo, luego luego el hilo rojo, eso también es otra superstición que en los pueblos tienen mucho, que, que pongan esa esa ese hilito rojo, sobre todo hay unas pulseras, en el mercado de Sonora te venden ya las pulseras preparadas, donde te llevan, este tienen un ojo justamente en la parte de en medio para que tu niño se lo pongan, ah mira, como la que tú tienes ahí, ándale, para que la gente, porque hay gente muy muy envidiosa, gente que no le gusta que te vaya bien, entonces al tú tenerla, ¡fum!, te rechazo absolutamente todo lo que tú me quieras desear, va para ti 50 veces, entonces eso es algo de los que, pero estas tradiciones vienen, sobre todo las tenemos muy arraigadas desde los ancestros de nosotros, ¿no? Sí, ya tienen, es que desde los prehispánicos hasta la colonia, mira, aquí bueno antes de mencionar más sobre supersticiones porque hay muchas supersticiones quiero decir quiero para la gente que no sabe qué es una superstición se lo voy a decir como está en el internet superstición es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir caracteres mágicos o sobrenaturales a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte o sea, es decir, no están sustentados, es una creencia que se tiene y de ahí eh, se le da eh, como entendimiento a todos los fenómenos que van sucediendo. Por ejemplo, este del labio leporino de que estábamos hablando, el labio leporino, para la gente que no sabe, es que no cierra bien la parte eh, la comisura entre la nariz y la boca, no cierra esa parte del bebé y entonces se queda abierto, ¿verdad? Y Así entonces es. por eso dicen que las embarazadas se tienen que poner un hilo rojo cuando hay un eclipse o no pueden ir, en este caso como nos dijo Ingrid, a un cementerio porque las eh, puede salir el niño con labio leponino, aquí me decía otra persona en TikTok que si el empacho a los bebés también sería una superstición Pues mira yo te voy a decir una cosa. y eso es una, una realidad que a mí me tocó vivir cuando yo era muy chiquita, un perro me correteó un <risa> ah. <risa> me correteó y me espantó. Y con mi mamá, pues lo vuelvo a repetir, ella era de Huichapan, ahí se creía mucho que estaba el, el espanto. Ay, es que al niño ya lo espantaron. Entonces, justamente cuando a ti te espantan, y eso es algo real, que yo me acuerdo, digo, yo estaba muy chiquita, comer, nada de hambre. Y entonces me llevaron a muchos médicos y los médicos me decían que, pues yo no tenía nada, o sea, médicamente no tenía yo nada pero existía la típica partera, ya sabes que hay en todos los pueblitos y estas señoras que curan, y ella me curó de espanto, ella me curó de espanto, y me acuerdo que me soplaba y me ponía espíritus de untar y cosas así, y entonces es lo que llaman que te curan, por ejemplo, este bueno, muchos le, le llaman espanto, otros le curan empacho, te limpian, y, este, y automáticamente, a los, así, al tercer día, tú te levantas de la cama tal cual Cristo, <risa> o sea, te lo juro, porque es, es, es algo muy extraño, pero en los pueblos, o sea, realmente eso se sigue utilizando. Sobre todo, por ejemplo, yo recuerdo ahora que fui hace poco a San Juan Chamula, una de las cosas que ahí tienen como tradición este, en la iglesia principal eh, es precisamente curar a la gente por medio de las curanderas o de las parteras, porque esto es obviamente una tradición ancestral. Entonces, eh, en San Juan Chamula, por ejemplo, esa es una de las este, técnicas, Así lleves cáncer, lleves diabetes, lleves todo, ahí te curan adentro de la iglesia por medio de animales, por medio de velas y de oraciones, que obviamente están hechas este, pues, con un dialecto eh, sotzil. Y, y esto lo hacen aún ahorita, en el 2021. De hecho, yo les preguntaba cómo les fue ahorita con la pandemia y todo esto. Ellos me manifestaron que no, que no tenían absolutamente nada, que ellos no habían enfermado. En todo el pueblo nadie enfermó de esta de esta terrible enfermedad. Y ellos realmente son creyentes que con posh, que es una bebida eh, tradicional hecha a base de, de caña y de, de, licor, este, de, de, de licor de caña, ellos se curan o sea que ellos se pueden curar y a sus creencias ellos así se man, se mantienen y quien lleva toda esa enfermedad son las curanderas, ellas son las que hacen absolutamente todo, yo lo viví y la verdad es que pues sí o sea yo al tercer día de ir con esta señora ¡fum! me alivié y es lo que dicen que te curan de empacho cuando estás muy enfermo del estómago te sobrecargas el estómago también te Ajá. curan con con, pues, con todas estas hierbitas y plantitas y, y bueno. cosas ellas calientan. Te pueden curar el empacho. Voy a mandar un saludote a Salomón Ramos, que nos ve en TikTok, a Anita Nava, que dice que también la pulsera tiene que llevar un ojo de venado, ¿verdad? Que es una semilla. Eso es para las, las malas, para las envidias y demás. A Nayeli López, también que nos ve en YouNow, le mando un abrazote, gracias. A Mal Conejo, que se ha unido allá en Instagram, a toda la gente que se está uniendo en Instagram, bienvenidos, buenas noches. Y también a Samantha Garrison, Mister, y buenas noches, dice Samantha. Vanessa Lorentis dice, hola, bienvenidos allá en YouNow. Y también a toda la gente que me está viendo en TikTok, Facebook y YouTube. Ana González dice, que nos cuente más sobre sus sobre su libro. Me gustaría preguntarle cómo relaciona el tema de la superstición con la filosofía. <risa> Ay, otra vez. Pues, déjame platicarte que el tema de la superstición con la filosofía, pues sí es algo muy, entraríamos en temas muy complicados de, de, de explicar, pero lo que sí es un hecho es que en México tenemos muchas tradiciones, muy, digo, muchas supersticiones que vienen desde los ancestros. Y, por ejemplo, una de ellas, ahorita que ya vienen las épocas navideñas, pues, por ejemplo, la gente empieza a... ¿Cuál es una de las versiones típicas que tenemos todos los mexicanos? Si nos ven en el extranjero, pues aquí en México, una, te pones calzones de todos los colores y sabores para atraer la abundancia, ¿no? O sea, hay gente y señoras que se pone calzones amarillos, rojos, verdes, azules, todos al mismo tiempo porque se cree que esa noche, tú que cambias de año, pues tienes que tener toda esta, pues, este, pues sí, o sea, eh, ya, llamado a la abundancia corres con las maletas, dan las 12, las primeras campanadas, y salen corriendo todos los vecinos con maletas, porque eso significa que vas a tener mucho tiempo del año. Entonces, esas ya son como las primeras dos tradiciones que aquí en México no nos pueden faltar. Y la tercera y la más importante, que creo que es así, es a nivel mundial, son las uvas. Las uvas, obviamente, dan las 12 de la noche y tú ya tienes preparadas tus uvas y comienzas a ingerirlas, porque esto pues se cree que es precisamente para atraer mucho más abundancia, pero realmente te voy a platicar el origen de las uvas, no sé si tú ya te la sepas. Sí, okay. a ver, cuéntame. No, yo no yo no hago esa superstición de las uvas. ¿No? no. porque ¿por qué? No, no, no no hago no, no, fe, no festejo. ¿No? Yo festejo bueno. todos los días. Ah, bueno, pues <ríe> Eso ya es otra cosa, pero mira, te voy a platicar. Se cree, en 1909 existió una, una gran cosecha para todas las personas que se dedican a, a hacer vino. En 1909 fue la época muy, muy fuerte de todas las cosechas de vinos y por eso es que eh, comenzó como esta tra tradición. Pero ya al momento de empezar la investigación del por qué nacen las uvas, me doy cuenta que... En 1894, las uvas estaban muy ligadas a tres cosas. Una, si eras soltera, las mujeres este, comían uvas deseando una pareja. Si estabas casada, comías las uvas con la finalidad de que tu marido no tuviera mal carácter. Y si estabas viuda, comías las uvas para que tú tuvieras unas segundas nupcias. Entonces, esto era por el cual se comenzó en 1894 a ingerir las uvas. Ya después se vino a reforzar en 1909, pues con estas cosechas tan buenísimas que hubieron, pues ya se, se quedó como una tradición que hoy en día pues todo el mundo come, come uvas, ¿no? Sí, ok, yo no sabía de dónde venía eso de las uvas, y pues sí que son 12 uvas y las tienes que comer en las 12 campanadas, etcétera, yo nunca, no, nunca lo he hecho, pero bueno, y también el otro, lo de los calzones amarillos, que por ejemplo están aquí comentando Violeta González, que ella compró sus calzones amarillos. ¿Tú sí eh, haces eso de los calzones? ¡Ay, pero claro! <risa> Multicolor y con, y con el mapa para viajar y todo. ¿De qué color los compras? ¿Mande? ¿De qué color los compras? pues es que ahora ya en esta tecnología que tenemos ya viene en multicolor como arcoiris. <risa> en serio, antes yo me acuerdo que, que nada más eran así este, amarillos, rojos y sí, tenías que comprar o escoger qué era lo que tú querías más en el año, ¿no? Pero ahora sí ya hay de todos los colores y la verdad es que sí si sí te sientes vacía, <risa> te sientes vacía, si no te pones algo así, dices, híjole, ¿qué tal que a lo mejor no, no, no, no me funciona este año las cosas? Son como creencias que igual y te unes como al, al, al colectivo, ¿no? Pero tampoco es como que si no me los pongas, no, no piense. Otra de las cosas, ¿sabes qué es? Te voy a decir, hay gente que compra abundancia, ya viene preparada. Ah. Ya compra abundancia. Pero te trae semillitas? Mejor. Sí, las semillitas, sobre sí. todo en el estado de Sonora. Te Ajá. venden ya la abundancia preparada. Y así te dicen, es la abundancia para fin de año. Entonces te venden las velas y muchas veces las velas ya traen abundancia. O te vienen este, casitos así como, como casuelitas que tienen alpiste, tienen trigo, tienen lentejas, tienen arroz, frijoles. Un poquito de todas las semillas que eso lo tienes que poner en el centro de tu mesa. Y al dar las 12 campanadas, mucha gente las avienta para que obviamente, toda esa abundancia caiga alrededor de toda tu casa y por supuesto no se barre, aunque el otro día amanezcas con ratas, <risa> con ratas ¿Eh? que el día se están comiendo las semillas, pero vas a tener harta abundancia. Entonces, la verdad es que eso es algo que se trata, o sea, bueno, aquí en el mercado de Sonora, a mí me platicaron que así se hace y mucha gente, previo a el día... 31, tú ves el mercado, porque el mercado de Sonora, déjenme les digo, es un mercado muy tradicional aquí de, de la Ciudad de México, donde toda la gente que gusta de supersticiones va y ahí compra sus velas, su abundancia, sus ramas, sus ajos para las protecciones de la casa, porque se cree que si pones ajos, este, como en forma de cruz con una sábila, eso no va a dejar entrar a los demonios, ni a las malas, este, eh, pues sí, personas que, que te vayan a querer echar mal de ojo, o protecciones de la casa, así se le llaman. Entonces, ahí la gente va y compra absolutamente todo. Y es un mercado especializado para eso, para las supersticiones. Entonces, yo he ido, y la verdad es que si encuentras muchas cosas que ni te imaginas, ¿eh, Ox? O sea, un día deberías de ir al mercado de Sonora. Yo sí, quiero... a, a deberíamos hacer un video en el mercado de Sonora, porque ahí... Se compran todas las brujerías y se pueden contactar con las con las brujas que hacen esos trabajitos y demás Mira, Emma Montt dice en Argentina no hacemos eso de las uvas Pensé que es una creencia española, pues parece que sí, acá en México sí lo hacemos Evelyn Avilés dice que igual lo del arroz en las bodas lo, eh, Eso de echarle arroz en las bodas a los novios también sería una superstición, ¿no? Sí, porque es precisamente, es una semilla y precisamente representa la abundancia. Tú le estás aventando abundancia para que ese matrimonio no le falte absolutamente nada. Entonces, esto es, esto es una de las creencias que también se tienen. Otra de las supersticiones también que ahora últimamente se ha dado es ponerse debajo de la mesa cuando están las campanadas. Esto ¿Ponerse debajo de la mesa? Sí, debajo de la mesa. ¿Empiezan las campanadas y todos se meten abajo de la mesa? Sí, verdad, te lo juro. ¿Y para qué? Una, estaba haciendo un año nuevo y de repente vi que la señora así se atragantó con las uvas, corrió con la maleta y se fue y todo y de repente, ¡fum! Se metió abajo de la mesa y yo así como buscando abajo del mantel así, de, señora está bien, señora ¿Sí? encuentra bien. Pues sí, se metió abajo de la mesa porque ella me platicó que es una tradición, no me acuerdo de qué, de dónde era. Donde es, eso atrae a las parejas. Ella estaba soltera y bueno, es una forma de atraer parejas. También se pone a San Martín de Porres de cabeza. Esa es otra superstición. Okay. Para que tú pases pareja, lo pones de, de, al revés. Y San Martín de Porres pues, te, supuestamente te ayuda a que tengas pareja. eso pues Es bien interesante para la gente que es soltera. Bueno, las mujeres lo hacen mucho desde hace... Desde que yo tengo memoria en donde el, el santo este de San Martín de Porres, lo ponen de cabeza y es para que les llegue una pareja. Esto era muy común, ¿eh? No sé si todavía lo sigan haciendo las muchachas, en algún lado, pero eso sí, lo ponen de cabeza al santo. No sé si le haya funcionado. Si hay alguien aquí que haya puesto San Antonio de cabeza, pues, pues platíquenos. A ver si da resultado, por favor hablemos sin tapujos dice poner la papa pelada la medio pelada y la sin pelar debajo de la cama y al otro día meter la mano con los ojos cerrados y sacar una así le irá en el año económicamente cómo ven eso eso donde eso se estila en colombia hablemos sin tapujos meter una papa pelada una medio pelar y otra sin pelar y después con los ojos cerrados metes la mano bajo la cama y la que saque según es cómo te va a ir en el, en el en el año, dice, hablemos sin tapujos. Ingrid, ¿estás bien? No escuchamos a Ingrid, pero bueno, en lo que regresa nuestra experta en supersticiones, Sobal fue porque nos quedó decir un saludo para Maru, para aquí, para Roberto Chávez, para Andy Benz, también para Nina Luna. Gracias. A, hablemos, poner a San Antonio de cabeza. Dice hablemos sin tapujos. Que es Dianita. Dianita que nos ve desde Colombia. Dice que si ¿sí has puesto a San Antonio de cabeza, Dianita. Eh, gracias a toda la gente que me ve en TikTok. Mi abuela decía que no se debería de abrir un paraguas dentro de la casa. Esa es otra. Esa es otra de las. Eh, supersticiones, abrir un paraguas dentro de la casa, ¿ya te puedo meter Ingrid? ¿Qué pasó Ingrid, ya estás? Sí, sí, sí, es que se, como que se desconectó, se puso nieve en la pantalla y me tuve que salir y volver a entrar, pero ya estoy aquí, discúlpeme por favor. Ah, bueno, estábamos hablando de que no se debe abrir un paraguas dentro de la casa. Sí, porque eso supuestamente dicen que te crea mala suerte, o sea, te, te es como cuando se te rompe un espejo, si a ti se dice te rompe un espejo, te dice que tienes siete años de mala suerte. Hay muchas señoras que tienen estrellado el espejo, pues de su recámara o algo, y por no querer comprar otro, pues simplemente ahí lo dejan y dicen, porque acuérdate que dicen que los espejos son portales, entonces muchas veces cuando están rotos es cuando tú activas los portales. Eso fue algo que yo leí y que, pues, según esto pasa, que nunca debes de tener un espejo en el frente de tu cama, porque si abres algún portal o se si abre algún portal, pues, por ahí pueden entrar, este, pues, malas entidades y, pues, puedes tener tu mal mal sueño y es a lo que después se le llama otra superstición de que se te monta el muerto. Esto fue es algo de, de las personas que tienen espejos en su recámara. No se debe de tener espejos en la recámara, supuestamente supuestamente cuántas supersticiones y las vamos a ir desmenuzando poco a poco, porque sí, efectivamente no sé si en otros países, ahorita ya los van a estar diciendo cada uno de ustedes, pero en México tenemos bastantes que las hacemos ya inconscientemente Sebastián Jiménez dice, hola Oxlac a una tía hace años le rezó a San Antonio para conseguir pareja y tiempo después le llegó una persona muy fea en su forma de ser y sufrió mucho mi tía, ¿Cómo ves ese San Antonio... Le hizo la maldad a, a tu tía. ¿Tú, Ingrid, yo, yo... pusiste a San Antonio de cabeza? Pues no, fíjate que no, pero sí tengo amigas que han comprado polvitos de Benamí, de este espantazorras, cosas así, porque se cree que obviamente hay polvos donde si tú, por ejemplo, quieres un ser amado o quieres que ese hombre sea tuyo, te venden las, las hormonas, las feromonas, los jabones, los polvos y entonces se cree que si tú se los embarras a, a la persona que tú quieres, así como que llegas supuestamente a y lo saludas. Si ustedes en algún momento de la vida han tenido a una chica y los saluda muy ofusivamente, ¿eh? revísenle las manos, <risas> si las manos vienen llenas como de talco, muy probablemente les están embarrando esos polvos de ven a mí y de cosas, porque es lo que venden precisamente para como que activar ese, ese amor que supuestamente eh, hace que tú te enamores perdidamente de las personas, o sea, esa es una superstición, porque al final yo no creo que un polvito haga que alguien se enamore de ti, honestamente, pero en la creencia se piensa eso, ¿no? Entonces, esto esto sí, yo tengo amigas que lo han hecho, o sea, yo sí tengo amigas que lo han hecho, y increíblemente, pues sí les ha funcionado, o sea, sí tienen ahí al, al marido que va vean por ellas, pero ya no sé si es por amor o por el la, que le embarraron tanto menjurje. <risa> <risa> Mira, aquí al Bremo, Costa Rica, nos confirma que allá en Costa Rica la gente sale a la cuadra a dar la vuelta, con sus maletas, para que supuestamente durante el año tenga viajes, o sea, en Costa Rica también se hace eso de las maletas, ¿tú lo has hecho, Ingrid, lo de las maletas? Uh, sí, a mí no me puede faltar, yo sí salgo con, ya tengo mi maleta preparada, y todo así de las más grandes como tipo para irme a Europa, y, y así en cuanto, yo sí soy de aventar la abundancia, eso sí lo he hecho, y soy de correr con las maletas, o sea, y le doy como dos vueltas así a la calle, para que yo pueda este, tener muchos viajes al año, eso sí lo, lo he hecho, lo de las bubas también lo he hecho, y lo de los calzones también. Dice Evelyn Avilés, yo tengo una, cada que veo una persona pelirroja de nacimiento no teñido, o sea, una que sea pelirrojo natural, Debo tocar algún botón de mi ropa, de lo contrario siento que me dará mala suerte. Si sí dicen que ver a un pelirrojo que si no hace cierta cosa, te atrae mala suerte, ¿no? Sí, pellizcas. A mí muchas veces me han pellizcado. Cuando ven un pelirrojo y de repente sientes el pellizco, es que pasó un pelirrojo. O cuando ves un bocho, dicen bocho amarillo y te pellizcan. A mí me ha tocado recibir pellizcos, es eh, la verdad. Volver a una persona pelirroja fíjate que esta superstición me lleva a una que tienen en África, y es sobre las personas albinas, en, en África las personas que nacen albinas, les cortan, o sea, las, las, las quieren para cortarles un dedo, una oreja o algo, porque tener un pedazo de una persona albina en África es de buena suerte, entonces una superstición es una idea, una creencia, que afecta a muchos, porque sí sí nacen varios este, de este tipo de personas albinas, y ha, ha habido muchos mutilados precisamente por eso, porque las personas sí creen que tener un pedazo de esa persona les va a traer buena suerte. Fíjate qué duro, ¿no? Incluso tienen algunas escuelas donde eh, los albinos van y no salen de ahí, los protegen dentro de esas instituciones porque si salen a, a la calle, normalmente las personas podrían quererles cortar un pedazo, dedos, orejas, lo que fuera, lo que sea, dar, quitarles un cacho. Ay, qué fuerte. Oye, también otra, ¿sabes qué? Otra de las supersticiones que aquí en México tenemos es los gatos negros. Si un gato negro se te atraviesa, o sea, tú vas en tu coche y de repente se te atraviesa, para ti ya es un mal augurio y es que fíjate que esta superstición es una de las como más conocidas en muchos países porque aunque en Egipto son los gatos muy queridos y bueno representan obviamente eh, un símbolo y los cuidan muchísimo en el catolo, en el catolicismo los gatos negros son el símbolo de la noche, la encarnación del mal y del diablo por lo que si ves uno muy probablemente vas a bueno aquí la gente se dice que si ves un gato y se te atraviesa tienes que escupir tres veces ...para que no se te... no te vaya a pasar nada malo... O sea, si veo un gato, ¿tengo que escupir tres veces? Sí... Esa <risa> <risa> es una de las supersticiones aquí en México... Y fíjate qué cosa más rara... Dice Miranda Peña, eso lo decían mucho las personas mayores... ...bastante supersticiosas... Sí, las supersticiones vienen de... ...de gente... ...de mayor edad... Yo creo que los nuevos... ...las nuevas generaciones ya van a dejar de tener esas supersticiones, ¿no, Ingrid? Pues sí, porque al final, eh, pues bueno, al, al final yo creo que cada quien va a creer, sea nueva generación o vieja generación, cada uno de nosotros, de, de acuerdo a las, a las cosas que nos inculcó nuestra familia, vamos a seguir creyendo, o a lo mejor nosotros ya tenemos un criterio de decirnos, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir con esta tradición y voy a cambiar con ello, como lo que tú mencionabas, yo no soy de comer uvas. A lo mejor si tú en algún momento llegas a tener un hijo, pues tú no le vas a inculcar a lo mejor comer uvas, aunque a ti te lo hayan enseñado, pero tú ya decides romper con esa tradición, ¿no? O con esa superstición. ¿Tú a tus hijos tienes hijos, Ingrid? Sí, sí tengo. Ok, ¿tú les has eh, compartido estas supersticiones, por ejemplo? Sí, claro, ya tengo sus calzones de todos los colores. <risa> Okay. Sí, fíjate que sí, es que, quieras o no, te vas metiendo en este núcleo de supersticiones, quieras o no, sí siento que llega un punto en el que te absorbe, por ejemplo, tú vas en la calle, ves una escalera, ¿te cruzas debajo de la escalera o te o rodeas por debajo de la, de la avenida o de la calle? Eh, fíjate que sí rodeo la escalera, ¿eh? no paso abajo de la escalera. Sí, o sea, realmente, quieras o no, a lo mejor... En algunas cosas sí lo puedes controlar, pero no sé, o sea, yo soy así como de, no, no, no, me voy a, me voy a, yo misma me voy a causar un daño, voy a tener mala suerte, nada me cuesta y rodeo, aunque me cueste más trabajo, aunque a veces está un carro y tienes que, a veces te arriesgas porque si es una avenida de doble sentido o algo, pero con tal de no, para, no pasar debajo de la escalera lo haces, porque caes en esa, en, esa, en ese tradicionalismo de tu país. Exacto. Sí, ya lo tienes como innato. Mira, Ricardo Miranda dice: Bueno, esto es fuera del tema, pero dice algo interesante. El Omar Cruz dijo en su transmisión de ayer que los duendes ponen huevos. Todos comenten eso, a ver qué dice. <risa> ¿Tú sabías que los duendes ponen huevos? <risa> <risa> eso es nuevo para mí. ¿eh? Bueno, yo ahí sí no soy experta en el tema, pero sin comentarios, porque no me quiero meter en, en camisa, ¿no? La... Bueno, pues el señor Cruz por algo lo dirá, él evidencia sus videos y todo, y pues digo, por algo lo dirá, es experto en el tema, entonces la, la verdad vez. es que eso no conozco, no puedo hablar, pero bueno. Sí se escucha chistoso que pongan huevos, como una gallina. Yo nunca me imaginé que los dones pusieran huevos. Indy te ama, dice, cuando se te cae la sal, hay que tomar un puñito y aventarlo por atrás de la espalda, por encima de los hombros, para evitar quedar salada. Indy te ama, te ama. ¿Sabías eso de que si se te cae la sal, tendrías que aventar un puño hacia atrás? Bueno, lo que pasa es que, mira, en sí la sal es símbolo de la incorruptibilidad y de las relaciones duraderas, por lo que derramar por accidente el salero podría significar que vamos a sufrir engaños o decepciones amorosas. Entonces, por ejemplo, si a ti se te cae la sal, pues sí, si de alguna manera, justificándolo así, quiere decir que, que tienes que romper con eso para que no haya ningún problema con tu pareja o con la gente con la que estás o en tu trabajo, y entonces, supuestamente, tienes que este, embarrártela de esa manera. También si tú pasas la sal, por ejemplo, aquí tengo yo un vaso, si yo te me dices, pásame la sal, sí. jamás en la vida, bueno, al menos yo, te la voy a pasar de mano en mano. O sea, yo nunca te voy a pasar la sal de mano en mano, porque dicen que eso es muy malo. La superstición dice que si tú me pasas la sal, Oxlack, tú me vas a pasar tus problemas, me vas a pasar tu mala suerte, entonces la tienes, la forma correcta es dejarla en la mesa, ya la dejaste en la mesa y yo de la mesa la tengo que recoger entonces no debemos de tomar la sal de alguien que nos la esté dando. No, de mano en mano nunca, porque bueno, esa es la superstición sí. que si yo, vamos a poner no, es que dicen, ay, es que estás bien salada, no inviertes, te la falta que te orina un perro, entonces mi sal por eso dicen, es que tienes mucha sal en tu vida, o sea, es algo como pues sí, o sea, de mala suerte, entonces si yo te paso mi sal, o sea, te paso la sal, te estoy pasando mi mala suerte y en automático vas a tener muchos problemas y conflictos igual imagínate que yo voy a la tienda y le digo a la señora doña debe un kilo de sal y la doña me, manda, me da la sal en la bolsita no ¿Ya? pues le, le dices la ahí <risa> <risa> le Dices no señora si sí me molesto por favor si me la deja ahí es un kilo <risa> Mira, aquí Super Santi dice la escalera es de los egipcios creían que ese triángulo era portal al inframundo Ay. ¿Tú crees que vengan desde tan antaños estas creencias y por eso sí. pasar abajo de la escalera es que estábamos entrando al portal del inframundo? Sí, pues claro, o sea, de hecho ya ves que está representado, por ejemplo, el símbolo Illuminati es representado por un sí, por un triángulo uh -huh. y, este, y la verdad es que sí siento que tenga que ver mucho con esas explicaciones que, bueno, aquí... El, la persona que nos escribió, por, por supuesto, tiene una explicación de, pues como le decimos, ancestral, ¿no? Pero bueno, ya si nos vamos a meter a platicar, pues están los símbolos illuminatis está hasta el ojo de Ra, o sea, dicen que si tú ves, por ejemplo, en, en el teatro, en el teatro si tú ves un pavo real, están prohibidísimas las plumas de este de pavo real, porque la pues, en el teatro, o sea, en el teatro hay muchas cosas que están muy supersticiosas, ¿eh? Okay. Las plumas del baborreal, ¿cómo son? O sea, tienen un ojo, ¿no? Porque precisamente simbolizan el ojo del intramundo, y obviamente para ellos es como un mal augurio. Okay. En el teatro no te pueden regalar claveles, porque en, la, en el origen de las, de las primeras funciones, cuando a ti te daban claveles, era cuando te daban las gracias, era cuando ya te decían, ¿sabes qué? Muchas gracias por participar, ya no vas a estar en la obra. Entonces, hoy en día, si tú estás en una obra de teatro y te regalan claveles, es porque, pues, eh, como como superstición, eh, es como decir que nada más vas a durar muy poco en esa obra. En el teatro, si tú te vistes de amarillo, ¿Sí? es muy probable que tú tengas una enfermedad o que por una enfermedad tengas que dejar esa obra de teatro. De hecho, esto viene de una creencia desde 1673, imagínate porque un señor que le llamaban Molière, Molière, este, justamente dio una función vestido de amarillo, y entonces se sintió muy mal durante la obra, y cuando llegó a su casa se murió. Entonces, él fue un gran dramaturgo, y obviamente a partir de esa muerte de Molière, eh, dijeron, no sabes qué, queda prohibido, nadie más se vuelve a vestir de amarillo, para evitar que alguien de los protagonistas o del... Eh, eh, actores secundarios o algo fallezca y deje a la mitad la obra entonces, colores amarillos no se pueden poner en ninguna función de teatro ustedes chequen y nadie va a utilizar color amarillo no lo sabía ¿Ven? fíjate. no sabía sí. que interesante ya saben, no vayan de color amarillo al teatro y Sí, de hecho se ponen muy nerviosos ¿eh? se ponen muy nerviosos los actores si alguien va de amarillo o van a hacer una revelación de placa y alguien va de amarillo si hacen casi casi así como que te pongan algo, una capita o algo, porque es un mal augurio 100%. 100%. ¿Cuando 100%. develan algo, cuando develan algo como que por ejemplo? Sí, o sea, por ejemplo, cuando develan una placa, ¿no? Por 100 representaciones o 1.000 representaciones, ah, okay. van los padrinos, este, ah, tú vas a ser vas a develar la placa, Opla, tú vas a ser el padrino de la obra, entonces tú vas de amarillo, entonces en automáticos es así como de, ah, llegó de amarillo, vamos a ponerle un saco o algo, algo, que quite ese color o que tape ese color, porque es una, es una mala, eh, pues sí, un mal augurio, también. Bolivia. Mira, otro mal augurio, eh, dice Guneu Kang, saludos desde Bolivia, aquí se cree que cuando un taparaco entra a una casa, habrá luto en la familia, y la verdad es que es cierto, no sé que sea un taparaco, pero si entra un taparaco en las casas en Bolivia, habrá un muerto, aquí Ángel Ariel díganos que es un taparaco por, por yo favor. creo que sabes qué ha de ser amigo ha de ser como, como estos este aquí les llamamos ratones viejos que son como unas este mariposas así ya sabes sí, grandotas torturas, ¿no? que, ajá así que están como bien feas grises que se paran así en la en la puerta y cuando vemos una inmediatamente decimos chin alguien va a morir o sea yo creo que ha de ser eso taparaco como una mariposa yo creo que sí, ¿verdad? Ángel Ariel Mendoza dice, en Rumanía la gente escupe tres veces para espantar a los demonios, como lo que nos habías dicho de, de los gatos. Y aquí Nicolás Lima dice, en Argentina, si ves un gato negro tienes que dar tres pasos para atrás. ¿Cómo ves esa? No inventes, ya me imagino toda la gente como Michael Jackson. <risa> <risa> no, no. Oye... Y la gente para atrás... Sí, otra, otra fíjate que en el teatro también te dicen, tú sabes que tú no le puedes, o la forma correcta a una persona que se dedica al teatro o a la televisión, tú nunca le debes de desear suerte, tú la forma correcta, tú, tú le debes de decir mucha mierda, le debes de decir mucha mierda o, o rompete una pierna, esa es la forma correcta en que tú a una persona que hace teatro, televisión, cine, le tienes que decir, si tú le dices mucha suerte para ellos, es algo malo, es un mal augurio. Órale, entonces, si, ve, si alguien conoce a alguien que haga teatro, cuando vaya a entrar a función, dígale, come mierda. ¡No! <risa> ¡No! ¡Mucha mierda! Y te voy a decir por qué. Porque cuando empezó el teatro francés, o sea, esto viene de hace muchos años, ¿Ah? cuando había función llena, había mucha mierda por los caballos, porque acuérdate que en aquel entonces no había carros. Los las personas muy adineradas llegaban en caballos, y entonces los caballos, pues estando ahí estacionados, pues hacían poco. Entonces, claro que había mucha mierda, y eso significaba que había mucho dinero. Entonces, okay. era, había, lleno, era lleno total. Que era lleno total. Sí, y, cansado, y también desde el teatro isabelino, o sea, desde, te digo, esto ya desde hace mucho tiempo, no es algo que yo estoy inventando. Cuando las personas tenían una buena función, las, los, los, los espectadores les aventaban monedas. Les aventaban monedas al. al, al, al pues sí, a donde ellos estaban actuando, y entonces al escenario, y entonces ellos se, a, se agachaban a recoger las monedas, y entonces eh, parecía como si se hubieran roto una pierna. Por eso. Eh, para ellos es símbolo como de éxito, como de mucho dinero, porque les aventaban dinero, y por eso es Rómpete una pierna. No me imagino decirle, yo voy a entrar a escena, mi amor, no alguien que tenga un novio. Un, yo voy a entrar a escena, mi amor. Sí, Rómpete una pierna. <risa> pues sí, es, es la forma. Si alguien que nos esté viendo te dedica al teatro, verán que es cierto. Ok, mira, eh, dice aquí en TikTok, Simón Ibarra, también se dice que si vas al panteón y te subes a una tumba, el muerto irá en la noche y te jalará a los pies. ¿Tú, ¿Tú has hecho eso? ¿Te has subido a, o, a una tumba? Pues no así intencionalmente, pero sí me ha tocado que, que estoy en un cementerio, o sea, digo, nos pasó hace poquito que fuimos a, a Michoacán, Día de Muertos, pues digo, tú ibas caminando en el cementerio, porque ahí una de las tradiciones más importantes de la cultura, en Michoacán, aquí en México, es celebrar el Día de Muertos, y Michoacán, en el, en el cementerio de, de Sintum hacen una festividad muy hermosa, donde llevan banda, las, las este, tumbas las adornan padrísimo con cempasúchil, porque en la creencia y en la superstición justamente, el cempasúchil significa el camino en donde van a hacer la conexión entre el mundo de los muertos con el mundo de los vivos, tal cual la vimos en la película de Coco. Entonces, adornan precioso, ponen veladoras que significa la luz, este, el, el camino iluminado que debe de llevar la persona fallecida para entrar a nuestro mundo. Y pues tú vas caminando y hay mucha música y todo, pero la verdad es que sí vas pisando tumbas. Pues esa es la realidad. O sea, no lo haces por falta de respeto, pero tú vas caminando y vas pisando las tumbas y pues ya cuando menos te acuerdas ya estás parado, o sea, estás grabando así a lo mejor la tumba tan hermosa que está enfrente de ti, pero no te das cuenta que hay una tumba ya muy viejita y estás parado encima de ella entonces sí me ha tocado pisar sí, sí, sí, lo sé, sí lo he hecho, pero no por falta de respeto sino porque no cabes, hay muchísima gente Exacto, exactamente es imposible no pisar alguna tumba Hablemos sin tapujos, que es Dianita de Colombia, dice, también dicen que es bueno estrenar zapatos para que en el año nuevo sea abierta las mejores oportunidades, eso es en Colombia, ¿sabías eso de los zapatos nuevos? Ahora te vas a tener que ir a comprar unos zapatos nuevos, Ingrid. <risa> Oye, sí, eh, Fíjate que eso también se usa mucho cuando te vas a casar, cuando te vas a casar te tienen que regalar algo nuevo, algo usado, algo prestado, y oh, eh, oh. el vestido, no, el vestido se sí puede ser nuevo, pero las perlas, no te pueden regalar perlas, por ejemplo, no puedes traer algo que sean perlas, porque las perlas son lágrimas, entonces tienen que ser este, eh, aretes, que no media, sean perlas. Media población del Estado de México que les pegan sus esposos se han de haber casado con perlas, ¿no? <risa> <risa> <risa> perla? Pues no, lo digo. <risa> de violencia familiar, no manches. Sí, yo creo que les regalaban eso, pero sí, originalmente pues no debían, no no se debe, no se debe de hacer eso, o sea, no. Mira, Evelyn dice, no sé si se clasifique como superstición, pero dicen que cuando una persona muere, le siguen otras dos, y así una trilogía, como lo que pasó, como cada año pasa como eso en la tele, ¿no? De que los okay. famosos se van como entreadas. Es, es la regla de tres en el ambiente artístico, siempre que muere uno mueren absolutamente mueren, mueren inmediatamente este dos más, y es la regla de tres, siempre se van de tres en tres, ¿por qué? no lo sé, pero es una ley así de que de que en cuanto empiezan de que no, ya falleció inmediatamente vienen otros dos siempre, siempre, siempre O sea, este año ya se habrán ido eh, se fue Vicente Fernández y Carmelita Salinas ¿faltará otro o ya se habrá ido? Pues es que mira, decían que había sido Octavio Caña, decían ah, actor ya. de vecinos, después vino Enrique Rocha, gran actor también igual de novelas, sí. y posteriormente vino Carmen Salinas, ahí supuestamente eran los tres. Sí, Ahorita sí. ya comenzamos con otros tres, que es Vicente Fernández lo encabeza, ahora hay que ver si vienen algunos otros dos, porque sí. pues los ya estaban. Entonces yo creo que ya están, sí es cierto, ¿no? ya fueron los tres del año, porque sí. Si, Sucede algo así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? siempre, no, no cada año. ahorita en los últimos dos años que llevamos de pandemia, digo, se han muerto muchísimos, ahorita yo creo que esa regla ya se anuló, porque yo veo muertos y muertos y muertos por todos lados. Dice, una creencia es que las mejores cartas de tarot son las que te regalan sin pedirlas, yo no sabía que se regalaran cartas del tarot. No, yo tampoco, es así. esa sí, esa sí no, no, no no la sabía, no la conocía. Te dice aquí María Orduña que se escucha muy tóxico eso de rómpete una pierna. <risas> Come mierda y rómpete una pierna. <risas> sí, pero es en serio, si, si alguien conoce a una persona que se dedica a teatro, pregúntenle y verán que es cierto. Es más, si lo buscan en internet, les va a salir, no crean que es algo que estoy inventando yo, ¿no? Sí, es cierto. Dice, dice Kip, lo siendo banda, yo no creo en supersticiones. Sí, hay gente, hay gente que no las conoce más bien, ¿no? Sí, hay gente que, bueno, y también es respetable, es lo que te explicaba hace rato, hay gente que decide, ok, sí, mi mamá creía, mi abuelita creía, pero yo decido no creer, yo decido ya romper con eso. Y también es muy válido, ¿no? O sea, al final, pues, cada uno corta su criterio y es, está súper bien. Exacto. Jorge Alberto dice, aquí en Colonia... Aquí en la colonia donde vivo, siempre desde hace años se mueren al menos tres vecinos en diferentes meses y de diferente edad. Qué feo, has de vivir en el catálogo. <risa> no, es que sí hay zonas pesadas, hay zonas pesadas. Este que pues diario, diario aquí en, en Tepito y todos esos diarios, amanece, no uno ni tres más. <risa> Sí, dice aquí Super Santi, yo fui con Sergio en un teatro y está lleno de mitos, como tú mencionas. Yo jamás había escuchado eso de los teatros, ¿eh? Aquí, el barrio, bueno, estamos a COVID, eh, Arles, un abrazo. Es cierto, sí. yo sabía de eso porque tengo amigos, actúan en teatro. Oh, sí, y dicen que ¿por qué sabes tanto, Ingrid? Pues porque Ingrid es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México y es, que escribió su libro. ¿Cómo seguir la vida con las supersticiones en las nuevas generaciones? ¿Verdad? No, pero aparte te voy a decir algo, es que también ah, en, en, en un momento de mi vida yo también estudié teatro, o sea, yo estuve ah, estudiando con Lola, con Lola Cortés y todo, ah, entonces pues también obviamente me sé todas las supersticiones, y pues son cosas que a lo largo, como buena mexicana, por supuesto tengo que saber, ¿no? Pues exacto, yo no sabía. Mira, dicen que si ves una persona idéntica a ti o un doppelganger, te mueres. El doppelganger sí es como un fenómeno en donde eh, encuentras a tu doble en, en, el, en la tierra. ¿Tú pensarías que hay una doble Ingrid? ¿Que una Ingrid esté por ahí por China? Ay, Se pues me... a mí sí me gustaría conocerla, a mí sí me gustaría. Yo te voy a decir algo, yo sí he visto gente que son súper similares físicamente, o sea, que Ajá. yo digo, no entiendes, es que es igualita, o sea, se parecen un buen y pudiera ser que son como hermosas. O sea, si me dijeran, es que es mi hermano gemelo, sí te lo creo, sí te, sí te la compro. Pero pues no, o sea, ¿por qué hace eso? Pues realmente yo creo que todos venimos del chango y por eso todos nos parecemos en algún momento, ¿no? Es como Moretti y Octavio Caña, ¿no? ¡Ja, <risa> <risa> Ay, sí se parece. Ve, ahí está. Vamos a hacer un comparativo ahí de Moret y de Octavio Caña. Ay, Bien. saludos a Moret. ¿Tú, tú crees que, que porque el doppelganger es como el doble maligno? ¿Tú crees que seas sí. la buena o la mala? No, la buena. No, la buena. buena. Sí, no, la buena, yo creo la buena que, que sí. La cabrona, no! Sí, nada. No, yo soy la buena, no, no soy malucona, ¿eh? la verdad es que en eso, en eso sí no, oye, fíjate que otra creencia que también, bueno, no sé, yo sé de esta superstición, es que en el cementerio si dicen que si en las tumbas llegan a crecer flores, es porque la persona fue muy buena, ahorita que estamos hablando de que seamos buenos o malos, Ajá. dicen que la persona fue muy buena en vida, y por eso es que le crecen flores en la, en la, en la tumba. Ah, yo no sabía eso de que, de que si crecen flores en la tumba, era porque habían sido buenos en vida, nunca lo había escuchado. Sí, y otra es de que cuando las personas mueren, o estás enterrando a la persona, justo cuando la están bajando, y se llega a llover, y se escuchan truenos, esto significa porque el alma de la persona que ha fallecido fue aceptada en el cielo. Si cuando lo están bajando se escuchan truenos, ¿es porque la persona fue aceptada en el cielo? Así es, eso es una superstición que dicen que eso sucede. Entonces pues la gente siempre, bueno, los que saben de esta superstición, están esperando ahí que, que, que haya un aguacero <risa> bárbaro para que estén tranquilos. Pero sí es una de las supersticiones, sobre todo te digo en los pueblitos, esto yo me puse a pensar y a saber, eh, bueno, a preguntar más bien, las, a recordar las supersticiones que hay sobre todo en los pueblos de aquí de México porque aquí es donde hay muchas supersticiones, este no tanto basándome en el internet, sino lo que hace realmente la gente hoy en día tú vas a cualquier pueblo y esto es algo de lo que sucede Sí, mira, Joseph Rob dice, saludos Oxlack, hay una superstición que si una gallina canta como un gallo, la matan porque pasan cosas malas yo he escuchado esto de que las gallinas cantan como, como gallos ¿Tú la habías escuchado? No, fíjate que no, eso yo no lo había escuchado nunca. ¿Cierto? Las gallinas como gallos. Ajá, que, que hacen como gallos las gallinas y que las matan porque es de mal augurio. No, fíjate que eso nunca me había tocado escucharlo, ¿eh? Mira, aquí tengo un libro que se llama Amuletos y Supersticiones. Voy a leer uno que es de los piojos. <risa> ¿De los piojos? Sí, dice en Colombia se cree que estos parásitos vuelan. <risa> o sea, ¿qué onda con los colombianos que creen que los piojos vuelan? Y ya es común escuchar que hay una planta que los produce. En México se dice que son exclusivos de la gente que no trabaja o que se muestran renuente a actividad. En todo caso, la condición indispensable para poder erradicarlo es que las personas no les tengan miedo. ¿cómo ves que en Colombia piensan que los piojos vuelan? O sea, eso es verdad, colombianos ahí, la gente que me está viendo desde Colombia, ¿habían escuchado eso? ¿que los piojos vuelan? ¿y que salen de plantas? Yo sé, yo sé que cuando, por ejemplo, una de las cosas que, hablando de insectos, que yo sé que si tú tienes en tu casa muchas hormigas, por ejemplo, sí. significa que tienes mucha eh, abundancia, eso punto? es algo de lo que yo sé. Ajá, o sea, si tú dices, ah, es que tengo hormigas, normalmente la gente las relaciona con abundancia. Si tú tienes muchas este, cucarachas, la gente este, las relaciona con eh, penas. O sea, porque la cucaracha es símbolo como de suciedad o cosas así. Entonces la relacionan con penas. Fíjate, con... fíjate que en mi cuarto hay muchas hormiguitas negras de pronto. Entonces, yo creo que me va a ir muy bien, ¿no? Sí, puede ser que, o sea, porque las la, la, acuérdate que, las, o sea, digo, si tú sabes de insectos, las hormigas no son unos animales que te hagan ningún daño, son muy trabajadoras. Ellas trabajan todo el año para que en invierno justamente, que es la época de frío, ellas tengan donde refugiarse y tengan su comida. Entonces, realmente te hablan de trabajo, de perseverancia, de abundancia. Por eso es que las hormigas no son malas. Okay. y las carachas realmente no tienen oficio ni beneficio, entonces esas sí son como que te va a ir un poco mal. Alex Selvig dice entonces mi tía tiene muchas penas <risa> Violeta González dice o soñar con que se te caen los dientes según alguien va a morir o pasar algo malo ¿sí verdad? Sí, dicen que si se te caen los dientes exactamente es que alguien va a morir si sueñas que te, que, por ejemplo, si sueñas con mar, eh, dicen que es porque tienes muchas lágrimas o cosas o problemas que te angustian y es, son las tristezas. Si sueñas con terremotos, o sea, así, con maremotos o algo así, es porque esos problemas pueden ser legales y pueden tenerte en, en un, o sea, son como problemas. Eh, no sé, de que mates a una persona, que te metan a la cárcel, que estés en temas muy fuertes legales, o sea, esto es algo de lo que de lo que dicen los intérpretes de los sueños, nosotros, pues al final no somos como expertos en eso, pero son como las supersticiones que se, se comentan Sowen dice, aquí en Costa Rica hay un bichito de color verde brillante les dicen esperanzas dicen que si se te posa uno encima es porque te va a llegar plata órale <coughs> Es como los colibríes, también ver colibríes es eh, augurio de buena suerte, ¿no? Yo yo tengo una historia muy bonita del colibrí, porque yo lo que sé es que los colibríes son personas que tú quisiste y que te vienen a decir que están bien. Ah. O sea, los colibríes, no sé, por ejemplo, dicen, ah, es que se murió su mamá y de repente aparecen colibríes en la casa. Entonces quiere es? decir que el alma de tu mamá busca la forma de manifestarse para venir y decirte que ella está en paz. Oye, oh, esa, esa historia del colibrí está bonita Sí, porque también se decía que Por ejemplo, en Malinalcos Se habla de que los guerreros al morir Se convertían en colibrís Entonces es el alma de los guerreros que, que andan por ahí Pero pues ahora me dices que es el alma también De una persona querida Que te viene a decir que está bien Fíjate que a mí, en mi jardincito Sí vienen colibrís De vez en cuando viene uno por ahí y está bonito porque casi no se ven, ¿eh? Sí, de hecho son animales que son muy raros como que alguien los pueda llegar a tener en su casa. O sea, no es como muy común. Dice, lo de los dientes me consta, en 1992 y 93 enfermé gravemente y antes de enfermarme soñaba a diario que se me caían todos los dientes. Sí, soñar con que se te caen los dientes es, es algo feo, es de miedo. Sí, de hecho, fíjate, una de las supersticiones o también creencias de la muerte es que tú cuando estás en una funeraria no deben de haber espejos, o sea, hablando un poquito como más de los espejos, porque dicen que no, no se puede reflejar, o sea, cuando el, el alma de la persona abandona el cuerpo, no se debe de, de reflejar para poder pasar a la otra vida, o sea, como para poder pasar a la, al otro eh, al inframundo, porque si él se llega a ver en un espejo, en automático no se va a querer ir, o sea, va va a recordar quién es, va a recordar la, su pasado y él en el presente ya se tiene que retirar, entonces por eso es que no deben de haber espejos en una funeraria, de hecho chécalo, y en una funeraria nunca vas a encontrar un espejo en una funeraria no hay espejos no, no y de hecho yo no he visto ninguna o sea, no he visto a, a, algo como que refleje o como que ponte a pensar en algún momento que haya sido un velorio y de verdad ninguna funeraria tiene espejos y es precisamente por eso porque no quieren que el alma de la persona se refleje. Oye, ¿has escuchado esa canción? Creo que, que es de nanitos verdes, o esta que dice que nena, no te peines en la cama, porque los viajantes <risa> se van a trazar. Sí, sí, sí. Esa también es una superstición, ¿no? Pues no lo había, no, lo, no, no no la conocía y no lo había pensado así. Sí, que, que no se deben de peinar porque las personas que van a llegar, van a llegar retrasados. Ah, no, pues sí puede ser, puede ser como una superstición también. Fíjate oh. que no lo había visto de esa forma. Sí, es una, una superstición esa. Y también eso de poner una escoba detrás de la puerta es para que se vayan rápido a tus visitas. ¿A poco? Yo sabía de las escobas, de que si te barre, si tú te barres los pies, es para que no tengas este... Eh, para que no te case, o sea, pues, para que la persona no se case. Si tú a alguien le barres los pies, es para que esa persona tú le... Tú le por ejemplo, si yo le barro los pies a Italia, es para que ella nunca se case. O sea, por lo le tengo envidia y entonces yo le barro los pies y es para desearle, o sea, muy indirectamente como el mal. Por eso dicen, ay, no, no, no me barras los pies. Sí, cuando alguien está barriendo que no te barran los pies, que porque si no, no te casas. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, esa esa de la escoba sí me la sabía. Oye, también, ¿sabes cuál está muy buena? Cuando dicen que te da comezón en las manos. Porque tú tienes comezón en las manos y obviamente dicen que si te, te pica es porque vas a tener o vas a recibir una cantidad muy fuerte de dinero entonces dicen, no, no, no te rasques las manos porque te, no, es que te da comezón, dicen, sí. ah, vas a tener dinero, es, es por eso. Ah, si te pica la, las manos, fíjate que nunca me han picado las manos, ¿a ti te han picado las manos? Yo sí he tenido comezón a veces en las manos, pero también, van, volvemos a lo mismo, como dicen eso, ya no, no, no me rasco para evitar que me vaya a ir el dinero, entonces no me rasco, pero sí he sentido comezón en las manos, Dice Mario Guti, si barres tu casa hacia afuera, sacas la suerte hacia afuera, los, o el dinero, es como si estuvieras barriendo el dinero, ¿verdad?, para afuera. Sí, y de hecho, por ejemplo, bueno, hay creencias y supersticiones, el Feng Shui es una de las supersticiones como más avalada porque Oye, obviamente el Feng Shui es pura superstición. Perdón que te interrumpa, es que antes de que se vaya el de la comezón de las manos... Eh, dice Violeta González, ¿y si te pica la cola? ¡Ay, es porque tienes lombrices! <risa> si te pican las manos, vas a recibir dinero. Pero si te pica la cola, ¿tienes lombrices? Pues sí. <risa> <risa> pues ya, que le hacemos, verdad? Hay ¿Cómo? que poner atención de qué manera te pica. <risa> <risa> Dice, no sé si sea una superstición, pero cuando muere una persona siempre llueve. Es algo que no entiendo, pero es así. No lo creo, o, no, o a lo mejor en donde vive llueve mucho, ¿no? Pues mira, yo no sé si es una superstición, pero cuando es Semana Santa y es Viernes Santo, a las 3 de la tarde, que es la hora en que supuestamente muere Cristo, siempre se pone nublado. O por lo regular, llueve. Sí, cierto, eso, eso es real, ¿eh? Como sí. que cada año cuando hacen la representación de Cristo llueve, Lleve. y es raro, ¿verdad? sí, porque eh, acuérdate que supuestamente cuando él murió, y lo bajan de la cruz, estaba lloviendo entonces, dicen que es como <risa> la manera en que Dios se enojó por haber matado a uno de sus hijos cuando lo bajaron de la cruz, ¿tú estabas viendo? sí, yo me acuerdo <risa> <risa> estaba lloviendo, dijiste <risa> sí, es que eso dice la historia que estaba lloviendo y, este, y bueno, pues ya saben, dicen que ahí María lloró y se le sí. corrió el crimen y todo. <risa> no, sí. pero sí, eso es algo de lo que dicen y siempre está nublado, siempre está nublado. O sea, eso sí lo he notado yo. Fíjate que en un viaje que hice a, a Perú, fui a Cusco, entonces pues andábamos con los guías turísticos y nos llevaban de un lado hacia otro y en el transcurso yo veía que en las casas que había por ahí, Tenían varias, tenían toros, dos toritos de barro arriba de las casas, toros de barro, sí. y entonces ya después le pregunté al, al guía, ¿por qué? ¿Por qué las casas tienen como toros arriba en el techo? Y dice, ah, porque ese es símbolo de buena suerte, es para que traigan la fortuna lo, los toros, dos toros arriba de, de la casa y me compré unos toritos y los tengo aquí, fíjate, y que tienen que estar viendo hacia adentro de tu casa para que traigan la fortuna, qué raro, ¿no?, qué rara historia esta. Sí, de hecho, bueno, no nada más los toros, ahorita en esta época mucha gente pone borregos, porque también los borregos son símbolos de abundancia, en las puertas. Ah, borregos, sí, sí, sí, son, imagínate tanto borrego, pues sí, los que, los borregos que siguen a, al canelo, imagínate, pues es símbolo de abundancia. No, y es que aparte, o sea, bueno, si lo vemos con un significado real, el, la, el borrego es, es una es una representación de la abundancia al 100%, desde la lana hasta la, la carne y la, o sea, la carne se puede comer absolutamente toda, ¿no? Y la, la piel que suelta el que tiene el borrego, es con lo que mucha gente se, se, se cubría de los fríos, desde la época de las cavernas entonces el borrego es por eso un símbolo de abundancia aunque déjame decirte que en San Juan Chamula, en Chiapas el borrego no lo comen para nada, está prohibido comer borrego, y esto es porque para ellos en su creencia es el cordero de Dios Ah, en San Juan Chamula no comen borrego como en la India no, o se comen vacas, ¿no? Sí, exacto, o sea, son sagrados, porque es el Cordero de Dios, y realmente si lo ves, tú, tú bueno, en las oraciones dice Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, entonces el, el Cordero es algo muy sagrado, o sea, es algo que está representando para quitar el, el pecado de que hay, que existe en todo el mundo, según las escrituras. No, se lo toman muy literal los de San Juan Chamula, deberían de echarse una barbacoa, ¿sí o no? Sí, están bien, es lo que yo les dije, de lo que se están perdiendo, con calcita y todo, pero bueno, pues son sus creencias las respetamos, y son, de verdad, son tan, tú sabes que en San Juan Chamula no te permiten que tú tomes una sola fotografía en la parte de adentro de la, de la iglesia, o sea, son muy respetuosos con sus creencias y con sus supersticiones, y si tú vas y tú te quieres pasar de listo, pues ahí la gente sí es brava, o sea, la gente no es este, como que ¡Ay, no, espérense, a ver cómo nos arreglamos! Y así, no, o sea, ahí la gente son muy respetuosos. Y ahí, por ejemplo, creen en las mayordomías, que obviamente cuidan las iglesias, adornan los santos, y todas estas supersticiones ahí están a flor de piel. Exactamente, con esa gente son tan, tan tradicionalistas y ellos tienen ahí la voz y el voto, Pueden linchar a cualquier persona y nadie se va a meter, ¿verdad? Si sí, Se lanza con sus costumbres. Sí, la verdad es que sí es de respeto, sí es de respeto ir a San Juan Chamula. Es el pueblo, yo creo que, donde más supersticiones y cosas así como extrañas yo he visto. Y hay muchos documentales, ¿eh? o sea, de, de este pueblo. Yo creo que es de los más supersticiosos que yo he visitado. Exacto. Voy a mandar un saludote a Alexi Wambi también. Anthony Music Gaming allá en YouNow, a Jacqueline Vázquez también, un saludote a María de la Luz Martínez, abrazos en YouNow, y a Super Santi en TikTok, a clever Falcón, ¿Es una superstición soñar con ángel que te visita a casa? No creo, esa no sería una superstición, ¿soñar con un ángel? No. Dicen que si le pones a tu hija de nombre Virginia, va a ser una solterona virgen por el resto de su vida. Yo creo que esa tampoco es una superstición, pero creo que cuando a alguien le dicen constantemente una cosa, es como que... Te lo crees. Es como que te lo crees y efectivamente va a suceder. Es lo que estábamos platicando cuando fuimos a ver a mamá Coco eh, de, de la película de, de Coco. Sí, a uh -huh. la viejita la fuimos a ver a su casa y que se llama originalmente, ¿cómo se llama? Salud. Se llama Salud, ¿no? ¿Y tiene cuántos sí, años? Tiene este ciento dos, años, ahorita que cumplió ya 105 años. Sí, ciento cinco años. Estábamos platicando cómo es que esta viejita eh, se ve, porque se vea bien, se veía solamente viejita, no se veía que estuviera enferma, ni cansada, ni mucho menos. Y entonces platicábamos, Ingrid, unos amigos y yo, de por qué la viejita estaba tan saludable y que si algo tenía que ver su nombre, que toda la vida le dijeron salud, salud, salud y eso como que su mente quizá lo apropió y precisamente es lo que, lo que resulta, de tanto decirle salud la viejita está bien antes ya se murieron un montón de artistas y la viejita tiene ciento y tantos años ¿verdad? Es, ya está como Chabelo, es inmortal <risa> Oye, Chabelo <risa> y Salud se van a dar un, un round el round final ¿no? Sí, oye no inventes Chabelo de verdad también igual mis respetos ha visto ha visto dicen que Chabelo le marcó a la reina Isabel y le dijo quién sigue porque los dos están igual no inventes creo que ya es el, el ya es el, el final no entre la la reina Isabel y Chabelo verdad a ver cuál sí, de los dos va a ganar que comience el juego <risa> Dice, mi hermana se enoja mucho conmigo cuando barro de, por la noche. Ingrid, ¿no te tienes que ir? ¿No no estás apurada por algo? No, no, no, para nada. ¿Estás, ¿Estás bien? ¿Tú puedes seguir la transmisión? Sí, sí, claro, por supuesto. Aquí estoy, nada más que me conecté acá de otro lado para que no se vaya a apagar el teléfono. Ah, ¿te conectaste a la luz? Sí, porque ya no tenía mucha pila. Ya, con razón te veo así como inestable. Sí, sí, pero ahorita ya se vuelve a estabilizar, no te preocupes. Ok, por eso, pero no te quieres sentar, ¿algo? No, no, no, estoy bien, estoy sentada, sí, estoy sentada, no te preocupes. Mira, Agustín Benítez dice, mi hermana se enoja mucho conmigo cuando barro por la noche, pues Ajá. sí, también es de mala suerte, ¿no? Sí, porque dicen que si barres de noche se te va el dinero. Ajá o dice que si te cuentas tus pesadillas antes de desayunar se pueden cumplir si cuentas tus pesadillas antes de desayunar se pueden cumplir, no, más bien si cuentas tus pesadillas ya no van a pasar, verdad, es lo que se dice pues, híjole, la verdad es que yo suelo no acordarme de lo que sueño, o sea, yo me levanto y así por muy fuerte que sea el sueño casi no me acuerdo, y menos me acuerdo de las pesadillas, entonces pues no las puedo contar porque no me acuerdo de nada Dice, una superstición en Argentina es que si tienes una planta de hortensias, tu hija no se casará. Oh, miren, una, una superstición argentina. ¿Cómo será la planta de hortensias? No sé, esa, esa planta estará interesante saber cuál es, pero que si sí, su hija no se casará. Elena Ove dice, estaba estornudando la señora, ¿cuál señora? O sea, poner una herradura de caballo en la entrada de la casa, esa es una superstición, ¿verdad? También colibrís, si pones un colibrí muerto ahí disecado en la puerta de tu casa, es como de abundancia, una herradura, es una super, super superstición, ¿no? La herradura como es un emblema más bien de las supersticiones. Sí, y de hecho también hay, no sé si esto, hay herraduras que pues son como de, en forma de mano, en forma de mano, y esto es precisamente porque cree que si tienes una mano la mano cuando vea alguna entidad negativa la mano la mano es la que la va a detener por eso ahí luego herraduras en las entradas que son en forma de mano Oh lo va a tener la herradura en forma de mano, gracias a Soy Cielo Rojo Blogs que nos ha mandado nueve pesotes en una super etiqueta, gracias mi hermano por esos nueve pesotes gracias a toda la gente que está apoyando con sus likes con las compartidas, con los comentarios. Gracias a Jacqueline Vázquez que ahí me mandó 50 likes a los que están usa, utilizando el superchat. Gente, ¿dónde están los superchats esta noche? Apóyenos en YouTube y también en Facebook. Buenas noches a todos. Gracias por estar viendo esta transmisión con la doctora en, en relaciones internacionales, antropóloga y filósofa. Increíble, no. ¿verdad? No, Ingrid Riola, fue el coronado ¿Arriola, es conmigo? Saludos desde Torreón con Willa, Un abrazo a Retromaniaco Game también eh, Clips de Twitch, un saludo Y José Ponce también que nos están viendo en, en YouTube Las mariposas negras en casa traen desgracias Es lo que nos había comentado nuestro amigo desde el principio Que las mariposas negras eran como de mal augurio Como lo son los tecolotes ¿Ves que la leyenda dice que si el tecolote canta, el indio muere? Ah, sí, eso sí lo había escuchado, y que y sé que los tecolotes son malos. También cuando vuelan buitres, o sea, si tú estás en un lugar donde vuelan buitres, también se cree, o si tú estás cercano a donde vuelan buitres, se cree que es porque va a llegar la muerte. Oh, buitres. Bueno, yo no, nunca he visto buitres así cerca. Dice, ¿No? ¿no? Rodríguez dice que una pata de conejo para la suerte, sí, ese también era uno de los clásicos, ¿no? Sí, traer, ay, yo sí me acuerdo de, de yo haber visto muchos señores que traían una pala, una pata de conejo así en su llavero, y eso me daba mucho asco. Oye, sí, muchos señores que traían sus llaves del, del carro, de la camioneta, del camión, traían su pata de conejo, ¿verdad? Sí, y eso sí me acuerdo que era algo que no me, no me parecía muy, muy, muy bonito. También, ¿sabes otra cosa? Cuando dicen que te levantas con el pie izquierdo, o sea, dicen, ah, es que te levantaste con el pie izquierdo y muy probablemente hoy oh, te va a ir muy mal, o, o justifican, llegan en la noche y dicen, híjole, es que todo me salió mal, me corrieron del trabajo, este, me chocaron el coche, no, es que me levanté con el pie izquierdo. Y la gente cree que al levantarse con el pie izquierdo es una superstición de que te, de que te fue mal, o sea, de que esa es la razón. Fíjate que mi cama está en una posición en donde solamente me puedo levantar del lado derecho, entonces yo creo que siempre pongo el, el pie del eh, derecho, ¿eh? No, y aparte esto tiene una explicación, fíjate que hace mucho tiempo eh, solía discriminarse a las personas zurdas, esto era por cuestiones de que el sol gira hacia la derecha, y los santificados están a la derecha de Dios, incluso en términos lingüísticos, en latín, izquierda, si tú escribes latín, en, en la palabra izquierda es sinester. Así, así es en latín, sinester. Y esto significa siniestro. Entonces, por es eso. Menos pocus, nocus. Sí, siniestro es en latín, así se, se llama izquierdo, y por eso es que dicen que si te levantas del lado izquierdo, pues te va a ir mal, porque es siniestro, ah, decirlo sí, así. Por eso es a la diestra, a diestra y siniestra, porque uh -huh. derecho e izquierdo, ¿no? Exacto, y entonces la siniestra, pues es, es este simbolismo malo. ¡Oh! <risa> mira, dice... Eh, aquí habían dicho que qué buena invitada tengo el día de hoy ¿Dónde está el mensajito? Por ahí tenía, aquí está, dice Excelente programa Oxlack, tu invitada es lo máximo Gracias por todo el conocimiento Oh Ingrid, te has ganado al público difícil, eh un Ay, alto. muchas gracias Oigan, pero, pero no me digan invitada, me llamo Ingrid Me siento que... así como señora, así de ahí la invitada a los invitados les hacen bullying y a ti no, fíjate. Ah, pero es que con conocimiento todo se gana. <risa> Dice aquí Vane, buenas noches, Vane, ¿cómo estás ahí en TikTok? Saludos, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Un poquito enfermito de la garganta por la temporada, hace mucho frío, pero estoy bien. Esperemos que mañana se me quite porque sí empiezo a sentirme resfriado. Dice, eh, la derecha son los pianistas. Un vaso con agua limpia también para las energías. Sí se dice que poner un agua, ¿no? Sí, que... exacto. Dicen que si tú pones eh, un vaso de agua, por ejemplo, eh, en tu cuarto, es más, hasta una manzana. Hay una superstición donde si pones un vaso de agua con una manzana y a la manzana le pones clavos, clavos, clavos, este de estos, este... Es, no, es que no me acuerdo cómo se llaman, es que semillitas, especias, te pones clavos, esto hace que se limpie tu hogar. Eh, por ejemplo, cuando dicen, es que cómo voy a limpiar el hogar, cómo voy a hacer para que para que no haya malas vibras, peleas, entonces te dicen, pon una manzana y toda, toda la energía negativa de tu casa se va a ir a la manzana, la manzana se va a secar, se va a podrir, pero es la que lo va a absorber. Entonces esto, de hecho te decía hace rato, el Feng Shui es como, como algo que justifica precisamente todas las supersticiones. Si tú estudias el Feng Shui, el Feng Shui te habla de que tú, por ejemplo, en la puerta de tu casa, tú nunca debes de tener un espejo frente a tu puerta. Y esto es porque el espejo, si te entra abundancia a en tu casa, si te entra dinero, si te entra salud, el, el, el espejo, el espejo lo va a reflejar hacia la salida y es como si, ok, te está entrando, pero el espejo lo está sacando. Entonces, no puedes tener un espejo frente a la puerta. En el Feng Shui te dice que una de las supersticiones es que en una pareja de casados, tú debes de tener dos cosas iguales, porque siempre estamos hablando de que en la pareja debe de haber igualdad. Entonces, si tú tienes una pareja, debes de tener dos lámparas, dos almohadas. Dos, este, dos de todo, to, todo lo que tengas en tu cuarto, porque esto debe de ser 50 y 50%. Nada de que tú tienes la almohada más grande y yo la más chica y de tu lado sí hay luz, pero de mi lado no hay luz. O sea, siempre debe de ser 50 y 50. Esto es de lo que te habla el Feng Shui. Entonces, también en tu casa debe de haber siempre agua, debe de haber siempre una fuente con agua, porque esto es lo que purifica. Esta es otra superstición. Si tú purificas tu casa, siempre vas a tener la energía que esté corriendo adecuadamente. Pero debes de saber dónde colocarla. Porque si tú la colocas en un lugar prohibido, o en un lugar donde no exista el conocimiento, lo que va a suceder es que esa agua se van a convertir en lágrimas. ¡Oh! Muy bien, interesante lo que nos platicas, Ingrid. Sí, ya saben, si alguien tiene una fuentecita en su casa... Pues siéntanse que, que lo están haciendo muy bien porque van a traer abundancia. Marco Pinto dice, hola Ox, el hocico de zorro, si te frotas en las manos, te traerá prosperidad. Pues yo creo que eso ha de ser como una superstición de cazadores, ¿verdad? Mira, sí, yo... acá, acá Vane dice que nos espera en Cancún. Qué, qué rico de estar ahorita el, el clima en Cancún, a diferencia de, de acá acá del estado de México, que hace un frío terrible. Gracias, Vanessa, gracias por estar en la transmisión. Y Mira, aquí hay una interesante pregunta en TikTok, dice ¿Tendrá algo de malo tener una relación de amistad con alguien devota a la Santa Muerte? ¿Tú qué crees al respecto, Ingrid? ¿Tendrá algo de malo ser amigo de alguien que sea devoto a la Santa Muerte? Lo que pasa es que los que creen en la Santa Muerte tienen precisamente muchas, por ejemplo, los que creen en la Santa Muerte, ellos le dejan... Eh, tienen altares donde le dejan, por ejemplo, cigarros, tequila, le dejan comida a la Santa Muerte y ellos es como los santeros traen sus sus, sus cosas así. Entonces, si tú no sabes cómo manejar a una persona que sepa eh, o que lleve la Santa Muerte o que sea santero, pues sí, en muchas cosas te puedes sentir tú que eres de otra religión como muy eh, pues insultado, agredido, no sé, o sea, por ejemplo, yo cuando vi a una persona que tenía la Santa Muerte, o sea, sí me sentí como extraña y sí me llevó a imponer bastante el hecho de que, de que trae consigo todo, todo el tiempo la Santa Muerte y todo el tiempo eh, tenía como este tipo de situaciones, de estarle poniendo puros, este tequila, aguardiente, y es como muy fuerte, ¿sabes? Pero al final, pues si es tu amigo, pues es que no te importa lo que crea, que te importe la persona y la esencia que es la persona, las creencias muchas veces son en segundo término, ¿no? Lo que, lo que importa es lo que eres como como ser humano. Sí, lo que importa es, eh, o sea, porque quizá si eras una persona que está metida en problemas, porque pues hay personas que, que hacen delitos y demás y que se arropan en la santa muerte, pues entonces ahí sí, sí sería algo de malo, ¿no? Porque es una persona que está realizando acciones negativas o, o que perjudiciales para él y para los que lo rodean y por eso de alguna forma eh, le pone su fe en esa imagen. Pero si es otra persona que no se mete en problemas, que simplemente quiere profesar esa, esa fe o esa estima hacia una imagen que es la Santa Muerte, pues bueno, ahí como dijo Ingrid, no tiene nada que ver eh, y no sería ningún problema así que lo que te debes de fijar más bien es en cómo es como persona que en sus creencias, ¿cierto? Así es, así es entonces, pues si tú lo quieres mucho y es tu amigo que no te importe si le reza a la Virgen, a la Santa Muerte a la o a quien sea o sea, realmente, ¿no? eso a veces sale, es secundario, ¿no? Sí, mira Violeta González dice, otra de la, otra es ponerle listones rojos a la sábila para la buena suerte, yo he visto que le ponen los listones rojos a la sabila, yo creo que mi mamá le pone listones rojos, pero es para que crezca, ¿no? Lo que pasa es que es lo que te decía, yo en el mercado de Sonora, he visto, hace rato, digo, para los que se acaban de conectar ahorita, casi al inicio del programa, yo explicaba que el mercado de Sonora es un mercado donde mucha gente que, que cree en las supersticiones, pues va ahí para desarrollar y para comprar absolutamente todo lo que necesitan, entonces... Una de las cosas que venden es una sábila con lisones rojos y con muchos ajos y limones y con imágenes de, de santos que se ponen para protecciones en las puertas, para que no entren las entidades, para que no entren eh, pues situaciones malas a tu casa. Entonces ahí te lo venden. Ok, así te lo venden. Estaba viendo unos mensajes aquí en WhatsApp que dice que si hay una fuga en tu baño significaría también que es fuga de dinero, ya ves como cuando se descompone el, el la parte de atrás del baño, ¿cómo se llama esto? Sí, una, una fuga de, ¿de, qué, de tubería, Entonces pues yo... es que, no, bueno, yo nunca he escuchado una superstición como que si se te rompe algo, lo que sí es que te voy a decir algo, no he escuchado algo del baño, sí, pero sí he escuchado, fuga. no, pero yo he escuchado que si algo se te rompe, no guarden escombros emocionales, señores, no. Si algo se te rompió, no lo peguen, tírenlo. Porque en muchas ocasiones decimos, ay, eh, eh, es que, eh, por ejemplo, el monedero, ah, es que el monedero este, está muy viejito, pero es que es el que me regalaron cuando yo cumplí cinco años, y la señora ya tiene 50, ¿no? Y el monedero ya bien roto, porque la superstición te dice, supuestamente, que si tú traes, cosas viejas, en donde traigas tu dinero, o tu casa está llena de cosas muy, muy viejas, eh, una cosa es que te gustan las antigüedades y otra cosa que acumules cosas que ya no sirven y que son este, ya inservibles. Eso te trae, eso te atrae pobreza, eso te atrae este, que no, no lleguen cosas buenas a tu vida. Si tú traes cosas este, nuevas o procuras que tus cosas, o tu cartera por lo menos esté adecuada, pues siempre vas a recibir dinero y siempre vas a recibir cosas buenas y, y positivas. Pero pues si tú vives en esa... No sé si les ha pasado como que van a una casa de alguien y ven que, que todo está roto, todo está sucio, tu monedero está todo viejo. No sé si les ha pasado conocer algo así. Entonces, cuando eso sucede, pues la gente normalmente no trae dinero. O sea, estás siempre como muy muy fregada, ¿no? Entonces, pero es precisamente por eso, porque Entonces, no hace nada por atraer lo, lo, lo, lo abundante. Hay que cambiar los muebles, las cosas viejas, las cosas que ya no sirvan, las cosas que están rotas, hay que sacarlas para que haya espacio de que entren las cosas nuevas, ¿verdad? Exacto, para que le des paso a lo nuevo, a lo abundante, a lo, al nuevo trabajo, a que tengas dinero, a que te llegue la vecina que te debía la tanda desde hace 20 días, y no te la había pagado, pues llegue y te la entregue, o sea, tienes que ser tú el que llame esa yo creo que no hay superstición alguna si tú mismo no haces que las cosas pasen, porque puede ser que pongas abundancia que te pongas los calzones de los colores que sean, que te pongas a correr con las maletas, pero si tú no haces que suceda nada, ninguna superstición va a hacer que suceda simplemente tú haces que pase muy bien, Ingrid, dice, la, dice aquí en TikTok que su abuelita cuando llovía muy fuerte había una tormenta eléctrica, aventaba sal hacia la calle, no, no, no, eh, enterraba un cuchillo en la tierra. Sí, todavía este, hay esa superstición de que si hay un, va a empezar a tronar o que se ven nubes muy oscuras, que sales con el cuchillo y, y haces la cruz, ¿no? para que se corte la lluvia? Ay, dicen, es, fíjate que eso yo sí lo sabía, pero yo nunca lo he hecho, lo que sí es que dicen que si tú quieres, por ejemplo, en, las, en los lugares que hay mucha, eh, como sequía, bailan, eh, bueno, que, que yo sí le encuentro como un poco de sentido, porque recuerda que antes, este, los ancestros pues bailaban al, al dios de la lluvia, y todo esto, y que si tú haces de hecho lo representan los los bailadores este aquí en el zócalo ellos bailan para atraer la lluvia porque en sequías ellos al momento de bailar después de muchos meses hacían que cayera la lluvia a los bailadores estos de ay se me fue ahorita el nombre los que traen penacho y traen este cascabeles los voladores de Papantla no esos son los que vuelan no los que bailan los ah que... los danzantes los danzantes, los danzantes del Zócalo, ellos precisamente nacen por esa tradición de que cuando había sequías y la siembra no no daban los frutos que necesitaban, ellos a manera de ofrenda eh, hacían estos bailes para ofrecérselo a los dioses, sacrificando niños, sacrificando mujeres, sobre todo, por ejemplo, en eh, bueno, en Mérida, ahí tú sabes que no en se notes eh, eh, hoy en día van bueno, los turistas y están nadando, pero en la parte de abajo se han encontrado mujeres, digo tú hiciste investigación allá, se encontraban mujeres, niños, que hacían en ofrenda precisamente para que no existiera esta sequía, para que no existiera este tipo de situaciones, los ofrecían, entonces sí. precisamente de ahí salen los danzantes, hoy en día representados en el Zócalo por personas que les gusta, pero realmente de ahí viene toda la historia. Fíjate, Dice Vale, que, que cuando va a llover Ves que te dije que se hacía Una cruz con el cuchillo Que su abuelita me parece Hacía una cruz con sal aventaba la cruz en forma de sal Y dejaba de llover Yo sí he visto y sí se calma la tormenta eh sí, Eso sí me ha tocado ver Y sí se calma la tormenta Y acá también nos manda Lux Bell un, un, eh, De aquí en TikTok Dice cuando alguien te regala una sábila Dice que es de buena suerte, las ávilas son de buena suerte. Pues yo sé que la sábila, pues es que es una, es una planta, pues sí, igual, volvemos a lo mismo, es una planta, una planta muy ancestral, pero realmente los poderes que tiene la sábila son muy curativos. De hecho, si la ávila tú la estudias, digo, tú la partes a la mitad y la sábila tomada te purifica, o sea, te limpia la sangre... Si la sábila tú la cortas, eh, te la embarras en el cabello, te hidrata el cabello. Si se te está cayendo el cabello, la sábila es perfecta para que no se te caiga el cabello. O sea, y no son cosas de supersticiones, son cosas que realmente tiene propiedades la sábila. O sea, es una sábila, la sábila es, yo creo que una de las plantas más, más este, ricas en, en, de todas las plantas que tenemos, no sé si, si existen en otros países, pero aquí en México de las plantas más ricas que tenemos es la sábila. Y no me refiero a ricas de que sepan bien sino de que tienen muchísimas propiedades. Exacto, la sábela es una de las plantas con mayores propiedades que nuestros antepasados utilizaban, y fuera de que sea de buena suerte, pues ayuda bastante al ser humano. Dice Esther Patricia que en Nicaragua se cree que si un difunto va sonriendo es que se va a llevar a otro familiar, eso suena tenebroso, ¿no? Ay, sí, imagínate que tú vayas y veas este al, al, a la tumba y veas que está todo así con la cara de riéndose, me daría, me daría miedo, la verdad. Y sí. ¿sabes qué? Dicen que también otra de las supersticiones es que el ataúd no debe de permanecer todo la noche abierto, o sea, esa es otra de las cosas, porque supuestamente eh, si, si está toda la noche abierto, eh, el alma de la persona no puede desprenderse adecuadamente, le debes de dar el tiempo de que, porque acuérdate que dicen que, bueno, que supuestamente las personas cuando fallecen todavía te escuchan y todavía saben este, lo que está sucediendo al, al, al, alrededor. Entonces, que cuando se mueren y cuando ya están ahí en, en la velación, tú debes de dejar que el, el alma comience a hacer su desprendimiento adecuadamente. Y es por eso que no debes de, de dejar que el ataúd esté abierto toda la noche para que pueda procesar, este hacer ese cambio, ese proceso, el alma del desprendimiento del cuerpo. Entonces, por eso se, debe, se cierra en un momento, no se deja siempre sí. abierto. Ajá, eso es lo que se cree. Hay gente que sí lo deja toda la noche, ¿no? O a, que, a quien llegue lo pueda ver. Hay gente que, de hecho, no permite que tú veas al familiar, sobre todo en los casos de accidentes, o de que hubo algún desfiguramiento o algo así, sí. pero la realidad es que debe de ser esa en la noche es cuando, hay aparte según lo que yo había escuchado, es porque recuerda que a las 3 de la mañana es la hora o sea, así como es la hora santa a las 3 de la tarde porque es la hora en que muere Cristo a las 3 de la, ta de la mañana es la hora del anticristo, es la hora en que pues se, se puede prestar más a que haya malas entidades, a que los demonios salgan y es la hora en la que muchos demonios quieren venir a llevarse el alma de la persona que se está desprendiendo. Entonces, es por eso que tú no debes de permitir que no puedan ingresar. Oh, mira, dice... Bueno, primero un saludote a toda la gente que nos está viendo en TikTok, en YouNow, en Facebook, en Instagram y en YouTube. En todas esas eh, redes sociales tenemos chats, están comentando en todos lados. Así que les mando un abrazo a toda la gente. ...que está comentando en cada una de las transmisiones... Eh, ...dice Sowen... ...dice que ver un perro o un gato cagando... ...te hace orzuelos... ...en los ojos... ...mi gatito se enfermó de la pancita... ...y me tocó verlo cagando... ...no me pasó nada... <risa> <risa> ...¿no? Eso es, Sowen es que de Costa Rica... ...no me acuerdo dónde es... Eh, ...oye Sowen... Yo, ...sabes a mí que me había tocado escuchar... ...que si tú ves a una, a un perro que está teniendo relaciones con sí. otro perro, te salen <risa> perrillas, o sea, te salen este, estos bolitos así bien molestos en los ojos. Exacto. Eso y lo he escuchado, eso sí me ha tocado. Dice, no, no todos veas porque te van a salir perrillas, eso sí. Pero de cagar, así. Exacto, o sea, yo sabía que <risa> te salían las perrillas, ella dijo orzuelos porque es de Costa Rica, pero no, y cuando tú dijiste que perros as, as, teniendo relaciones, me, me los imaginé muy cariñosos, muy acariciando eh, la cara al otro perro. Y, bueno, es <risa> manera correcta de decirlo. Copulando, ¿no? Se, sería copulando. como... Copulando. <risa> sí, porque me imaginé teniendo relaciones los perros y me imaginé así acostados en la cama y acariciándole el rostro, el perro a la perrita no sé Yo Ay, como... como la dama y el vagabundo comiendo espagueti ¿no? <risa> exacto, así me los imaginé pero los perros nada más van y hacen eso y, y ya no, no no, hacen como como relaciones pero, <risa> sí que te sale perrillas si ves a un perro teniendo copulación ¿no? Uh -huh. sí que si los veías te salían y fíjate que es raro porque sí te salían perrillas ¿no? Sí, bueno, no sé si, si sea por eso, yo no recuerdo haber visto a dos perros copulando, como dices tú, pero a mí de chiquita sí me salían, pero porque voy a después, pues, la explicación del doctor fue que a mí me salían por el polvo, o sea, es alergia al polvo, al final se te tapan las lo, las pestañas y es ahí donde, donde pues se te salen los orzuelos, pero pues así como por los perros, pero sí es una superstición, es una, una gran superstición que yo creo que en toda Latinoamérica tenemos a lo mejor eh, dice Ricardo Cardoso si cuelgas una sábila de tu techo como, como los focos y si se seca rápido, tu casa tiene malas vibras y se mantiene, tiene buenas vibras es como un detector, ah, o sea que si cuelgas la sábila, es como si absorbiera toda la energía negativa de tu casa, no sabía esa pero sí he visto que cuelgan sábilas yo sabía de la manzana, o sea, la, exactamente eso, la manzana, o sea, y de hecho hazlo, y vas a ver, háganlo, o si alguien lo ha hecho que nos ponga ahí en los comentarios, pero pones la manzana y entonces la manzana se hace así como, como pasita, y se pone negra, negra, negra, porque claro que ella es la que absorbe todas las cosas este, de la casa, y hay, hay manzanas que duran mucho, o sea, por ejemplo, yo he puesto esa manzana, y me dura muchísimo, muchísimo, muchísimo, y es precisamente por eso, porque depende qué tanta buena vibra o mala vibra haya en tu casa, es como se va a echar a perder una manzana, que es muy diferente, cuando tú la tienes, que te la comes y la dejas, al otro día ya parece gusanada, ¿no? Pero la manzana así, poniéndola con los clavos, sorprendentemente te pueden pasar un mes, dos meses, y la manzana sigue ahí. Oye, es lo mismo como cuando tú regalas flores, que se secan rápido o algunas duran, sí, o sea, exacto. Esa también es otra. Que si te regalan flores y a lo mejor te duran muchísimo y no se te hacen feas, es porque te la regalaron con mucho cariño. Cuando te regalan flores y se marchitan luego, luego es porque no fue así. Pero esas son como creencias más que supersticiones, no? Yo creo como, como creencias. Eh, a ti te han regalado flores. Sí, sí me han regalado, y sí, yo ¿sabes que Yo para evitar eh, llevarme la decepción, yo las pongo en libros para que se seque y ya no me doy cuenta si se pudrieron o no, ahí las dejo en libros. Ah, ya, A poner limón con sal y clavos de olor es para atrapar las malas energías, y sobre todo las semillas, normalmente lo ponen en negocios, sí, cierto, he visto, pero creo que son limones con clavos, son clavos, estoy hablando de la semilla es para, para las, ahuyentar a las moscas, ¿no? Pues, yo sabía algo, como que, por ejemplo, en los negocios, hay un líquido que ven, bueno, es que los negocios hacen muchas cosas para, para atraer clientes, y te digo, en ese mercado, que ojalá que pronto vayamos, venden mm. muchas cosas para atraer clientes, o sea, de hecho, hay como una cosa para trapear, acá en los negocios, no trapean con, con, con pinor, lo fabuloso, compran esas cosas que son como un líquido especial, que es arrasa todo, <ríe> con el arrasa todo tendrás así este abundancia, clientes y con eso trapean ponen los ajos con la sábila porque te repito, la sábila es, es purificación, es purificante para tu negocio y posteriormente ponen este polvos, eso es como yo he visto que hacen les llaman que hacen los trabajos en los negocios para que en la superstición que ellos tienen, en las creencias que ellos tienen, no les deje de tener este, eh, eh, dinero o abundancia. Y mucha gente hasta hace círculos con alcohol, hace esa es otra superstición. Haces en un círculo, pones a la persona que es la dueña del negocio, le pones un círculo con alcohol, le prendes fuego y ahí estás eh, haciendo como un círculo de protección. Esa también es otra superstición que te proteges de los asaltos, de las malas vibras, de que vayan a llegar a hacerte algo, algo malo, o que tus trabajadores te roben. Sí, es que los negocios, como mencionas, sí tienen muchas supersticiones, mucho para que le vaya bien al negocio, tienes razón. Eh, un abrazo para Japan, a Japan, Letras Chinas, para Gaby West, para María Orduña, para Brujita Jezebel, para Robert Chávez, para Vane, que nos ve en TikTok... Para Abraham también que nos ve en TikTok... Para Andrés Aguilar, también... Para Sandra... Un saludo a Sandra allá en YouNow... Gracias a Beatriz que también... Eh, dice... A mí no me gusta que me regalen flores... No me gusta verlas morir... Mejor una maceta... Dice... Nuestra amiga Beatriz allá en YouNow... Y Gaby West... ¿Qué dice Gaby West? Vamos a ver... En el negocio que yo estaba... A cargo no hacía nada de esto y vendía muchísimo diario, dice Gaby West. ¿Qué vendías, Gaby West? Mi perro ahorita está sentado viendo la tele de tu transmisión, Ox. Bien, bien sentadote el vato, dice Ricardo Miranda. Saludos, saludos a Sidarka, a Maru, abrazos también. Hay mujeres que les dan agua de panty a sus parejas. ¿Sí es cierto Ay. lo de agua de calzón? Dicen, dicen que si tú le das agua agua este de, de la pantaleta, ay, muy propia la chica, muy de pantis, este, mm -hmm. tú vas a tener bien bien tonto a tu pareja. Eso sí dicen, bueno, la verdad yo no he conocido a alguien que yo con, o sea, que, que me diga, "Oye, ¿qué crees? Yo le di agua de de calzón a, a mi marido" o así, nunca me ha tocado conocer a nadie, pero sí es una cosa como muy latente de que eso sí sucede, y que si le das de más, o sea, es como una medida uh -huh. y si le das de más se puede, este, pues morir, de hecho, el toloache es algo de lo que bueno, una vez yo pregunté ¿qué es el toloache? y me dijeron, es que es un té que se hace a base de la sangre de la menstruación de la mujer y entonces tú le pones así como que, este, ay, tómatela y así le pones las gotitas y entonces te lo das, te lo toma y, este, y pues es que dicen, es que te están dando torro H y te tomas esa sangre y entonces ahí tienes, pero bien imbécil al tipo. Eso es lo que dicen. La verdad, yo no conozco a nadie que lo haya hecho, pero eso es lo que comentan. Le ponen sangre de la menstruación. Uh -huh. Mujer. Sí, sí, sí. Y eso es, no, no sé si es superstición o creencia, pero de que se cuenta mucho, eso sí, es, es verdad. Hay una película que se llama Midsummer, Midsummer. Entonces, eh, unos gringos van a una comunidad de, Como en Suecia, me parece Y estos, esta comunidad vive así apartada en el bosque y demás No sé, para los que ya vieron Midsommar, pues véanla Si no la han visto, digo, véanla Está muy interesante y En una parte, precisamente, una de las chicas de la comunidad que eh, Le gusta a uno de los, de los gringos que va ahí y le hace de comer precisamente eso le pone a su a su bebida le pone menstruación y a su panque como un panque que hace le pone sus bellos púbicos no y ahí ¡Oh! se ve como como le da la mordida y se saca el vello púbico y como su, su, su copa está a diferente color de, de los demás que están alrededor ¡ay qué asco! Imagínate ¿Cómo? ¿Cómo? Que, que, que, te, que te hayan dado en algún momento de tu vida algo así, y tú ni en cuenta, y tú, mmm, chavo, chavo, qué rico. <risa> <risa> qué horror, qué asco. Chelada, ¿no? Con menstruación. <risa> Oy, oye, ¿sabes también otra cosa que ahorita me están acordando? Cuando te suman los oídos. Dicen Ajá. que cuando te suman los oídos es porque alguien está hablando mal de ti. Okay. O sea, dicen, ay, no, alguien está hablando mal de mí porque porque me están sumando los oídos. Y es que eh, para cada oído hay un significado diferente. Fíjate, estaba yo leyendo que si te zumba el lado, hasta lo nota aquí, mira, dices, si te zumba el oído izquierdo, significa que alguien está enamorado de ti. Pero si, te, si se te zumba el oído derecho, significa que alguien está diciendo cosas malas tuyas. Oh, y si te sumas los dos, ¿le gusta y habla mal de ti? No, es que te están mentando la madre. <risa> <risa> Entonces, ¿qué diferencias? Si te sumas del lado izquierdo, del lado derecho es diferente. Sí, ajá, porque a veces de repente dicen, ah, no te sumando y hasta lo hacen así o así. Ya tienes que saber de qué lado te está haciendo para saber si están enamorados o te están diciendo tus frescas. Oh, ¿Sí? ¿Pero por qué será eso de que te suma el oído? Pues la verdad es que yo en algún momento llegué a pensar que era la presión, <risa> más bien, pero realmente, o sea, sí suele suceder mucho. Y también me ha pasado que de repente alguien llega y me dice, no te vas a morir pronto. Estaba pensando en ti. No sé si les ha tocado, o sea, que de repente llegan y ¡híjole! Estaba a punto de llamarte cuando me marcaste tú primero, no sí. sé por qué, pero si sí hay ocasiones en la vida en la que coincides, a lo mejor telepáticamente, o pues no sé, o sea, algo sucede que tú, te, que tú te enganchas con otra persona, ¿por qué? No lo sé, no hay una explicación, pero a mí me ha tocado muchísimas veces que me llegan y dicen, híjole, estaba pensando justamente en ti, y mira, te encontré. Sí, sí, ha tocado, eh de que Dicen eso que cuando llegas o hablas y demás, eh, dicen que estaban pensando en ti, no te vas a morir pronto. Sí, así te dicen, no te vas a morir pronto, porque dicen, o la superstición es que cuando tú, vamos, vamos a poner, te encuentras con esa persona de la cual tú estás hablando, eh, tú la alargas la vida, o sea, no... No, no sé, o sea, es como una creencia, no sé si es superstición, pero le alargas la vida a esa persona de la cual no sabías y en te encontras, por eso la, la frase siempre es, no te vas a morir pronto. Exacto. Bueno, está muy interesante, hemos hablado de muchas supersticiones y hay muchísimas más, por ejemplo, el libro que tengo está dedicado a animales, a plantas, a fenómenos naturales y demás, eh, eh, que hay supersticiones en cada una de esas, ¿no? Eh, yo creo que Ingrid, eh, no sé si en otra oportunidad podamos hablar en una segunda transmisión de una segunda parte de, de las supersticiones para que la gente esté enterada y pueda venir a verte porque le gustó mucho tu participación el día de hoy. Ay, pues muchas gracias. No, pues yo encantada. Cuando quieran hablar de supersticiones, de lo que quieran, aquí estoy. Y, pues, muchas gracias, Oxlack, por haberme invitado, por darme esta, esta ventana para que la gente, pues, me conozca y, y sepa que, pues, no importa de dónde seamos los países, eh, no importa si es de Costa Rica, de Bolivia, de donde sea, las supersticiones son mundiales, ¿no? Y qué padre que cada uno nos pueda compartir, eh, pues, las creencias de su país, ¿no? Y hagamos esta mezcolanza de culturas para intercambiar puntos de vista. Entonces, está súper padre. pues, Síganme en mis redes sociales si alguien quiere seguir sabiendo de, de cosas interesantes. Pues ahí están mis redes sociales y pues muchísimas gracias. En Facebook encuentran a Ingrid como la mano belluda. ¿Tienes la mano belluda, Ingrid? Sí, tengo, estoy en la mano belluda, estoy como mondo, ese es mi proyecto con, con mi amiga Italia. Eh, mi proyecto individual es Mondomanía con O Mondo. Maníaco, ¿no? mondo manía oficial, así Mondomanía Oficial en TikTok, en YouTube, en Facebook y por supuesto si también quieren saber como de viajes o cosas ya de cultura o así, por supuesto me pueden buscar en Diver Viajes México, Diver Viajes con B. Oye, en ese esa Facebook de Mondovia, Mondo no sé qué, ¿cómo es? Mondo qué? <risas> mondomanía oficial ahí hacemos videos y todo eso me voy con Italia luego a explorar el otro yo creo que en una en uno de esas páginas tuyas vi un video donde un explorador hablaba con una bruja o algo ah no, que estaba en la tumba como una sábana como que estaba alguien abajo de la sábana y cuando quitaba la sábana ya no había nadie si sí fue uno de tus ¿Videos que había subido pero, en otras páginas? Sí, creo que sí, pero no me acuerdo si lo subimos en Mondomanía o lo subimos en La Mano de Ayuda, pero sí era, era era de un tipo que se fueron a explorar y entonces cuando él se, se mete como en un sarcófago, este le jalan la, la playera, ¿no? O sea, se ve no, clarito no, así que no. le jalan. Es otro, es otro que está en la tumba y como que hay un fantasma en la tumba, porque es una sábana blanca, nada más se ve que alguien está adentro de la sábana, y quita la sábana y no hay nadie, ¿no? No lo veo. No es que hay tantos videos, no, no, ahorita no me acuerdo de ese video, y no lo no, no, no recuerdo, pero sí, ahí hay muchos videos, en cualquiera de las páginas que les estoy comentando, hay muchos videos, este, y bueno, sobre todo si les gusta México... Yo soy mucho de subir videos de México, de cosas súper tradicionales de México, lugares súper padres que existen en México y que muchas veces no conocemos o no sabemos ni que existen. Entonces, ahí en Diverviajes México subo ese contenido. En Mondomanía, pues, son videos paranormales, increíbles, este, pues, ciertamente como en tendencia. Y en La Mano de Ayuda, pues, igual, son videos 100% de miedo y con, con Italia. Entonces, pues, qué bueno. Qué bueno que estuvimos por aquí, que la gente lo conozca y pues ahí nos, nos vamos a estar conectando. Creo que sí, Ingrid, pues te agradezco también que hayas aceptado la invitación y vamos a hacer una segunda parte. Ya estaremos revisando algunas otras eh, supersticiones para que no hablemos de las mismas. Bueno, voy a mandar claro. un saludo a toda la gente de Instagram. Me dicen que si ya no hago análisis de videos paranormales, sí, todos los días subo videos en mi canal de YouTube. Solo que estoy baneado mi, mi canal, no les manda eh, una alerta de que ya subí video, pero todos los días subo videos al canal de YouTube y en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, YouNow, Facebook. Así que búsquenme porque no me, no me dan publicidad las plataformas, pero yo subo video y material en diario. Les agradezco a la gente de Instagram, les mando un abrazote. Bye. Voy a ir cortando cada una de las transmisiones. Gracias, gente de... De YouNow les mando un abrazote. Gracias por apoyarme. Descansen, Beatriz. Gracias a, a Nati Nava, a Beatriz y a, y a todos. A Dick Jasper que también que apoyó. A Roberto Chávez. Jacqueline Vázquez también va cuídense mucho. Hasta mañana. Y nos despedimos también de la gente de TikTok. Gracias a toda la gente de TikTok por haberme acompañado esta noche. Descansen. Y recuerden que toda la noche estamos aquí con nuevos temas. Gente de YouTube y de Facebook también. Un abrazo, besos. Gracias, los queremos mucho. Gracias Ingrid, muy bonita la plática, muy interesante y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho chicos de TikTok, síganme en TikTok, ahí estoy como Mondomanía Oficial, síganme y gracias Ofla, por permitirme este espacio y me divertí muchísimo. Muchas gracias. Bye, descansen.